Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Y sean todos bienvenidos a esta nueva temporada de Dorre beat Soy bien. Snow. Junto a mí se encuentran Tenecan y Sota Pianola, quienes serán los panelistas estables de esta nueva temporada. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Muy bien. Super. ¿Y tú? Muy bien, todo, todo genial. En esta temporada de Do vamos a cambiar un poquito el formato. Ya no va a ser un programa semanal como lo teníamos acostumbrados, sino que ahora va a ser mensual y vamos a centrarnos en discusiones y temas relacionados a la música de videojuegos en general. Eh, ya no va a ser eh, solamente los artistas, sino que vamos a mencionar quizá eh, algunos foros, vamos a hacer algunas columnas de opinión, y por lo mismo vamos a estar probando este nuevo formato que va a ser mensual. Vamos a estar sacando los programas en la medida de lo posible. Y para este primer programa trajimos a un invitado que es casi de la casa para Paua.cl, artista ultra reconocido a nivel local, e internacional, ya está haciendo figura a nivel internacional oh. Eh, oh. <risa> eh, artista, diseñador, productor y el que no sabe nada sobre Pokémon nos referimos a Patricio <risa> Telemán, más conocido como Pokerus, ¿cómo estás? Esa introducción sí me gusta más <risa> bueno, bien, bueno. que, Como intro de WWF <risa> No <sabe risa> <nada> sobre Pokémon <risa> bueno. No, agradezco siempre la invitación y, y claro, sobre... Sobre todo cuando es como, claro, hablar de, de como la música de juegos para atrás y para el futuro, para adelante, en verdad, como de todo. Eh, Año feliz, así que démosle, démosle, démosle. Genial, genial, súper. Oye, este primer programa nos vamos a centrar una discusión relacionada a un evento que ocurrió no hace mucho, hace unos días atrás nomás, que tiene que ver con la música de videojuegos, nos referimos a la Ñoño Party. En el oh. cual aquí tenemos al hombre que generó el manso video, para decirlo menos. Es <risa> e ese Dancing mat que se puede disfrutar por doquier. Pero más que hablar del año, año party, vamos a hablar un poquito de la escena BGM, tanto a nivel global como local, principalmente centrado en los conciertos en vivos. Sí, Ahí eh, Tenecan tiene un poquito, una pequeña introducción, eh, Sota también nos, se va a centrar un poquito en la escena Y yo voy a hablar un poquito sobre la situación que ha ocurrido durante la pandemia Ahí vamos a estar eh, hablando al respecto y también vamos a estar conversando con Pokiru Que es nuestro invitado para el, este programa Pero antes de ello, eh, queremos hablar de la primera sección que va a ser como novedad de esta temporada de Do Revit Y que tiene que ver con las experiencias sensoriales esta sección uh -huh. nosotros hablamos sobre algún tip, alguna recomendación, algún álbum eh, que queramos nosotros recomendar o compartir con ustedes para que lo puedan disfrutar, para que lo puedan eh, analizar, para saber si es, que es de su conveniencia o no, pero la idea es traernos un pequeño extracto de nosotros con cariño para que eh, ustedes puedan ir ampliando su repertorio en la escena. Comencemos contigo uh -huh. TeneCam. ¿Con qué experiencia nos vienes? Ya pues, eh, yo quería recomendar algo de lo que vamos a hablar después cuando empecemos a ver todo el tema de la historia de la música de, de, de videojuegos. Pero haciendo esa investigación, un video muy interesante que encontré es eh, uno de los primeros conciertos del SEGA Sound Team. Eh, que lo, lo, la, lo encontré ahí en YouTube y claro, es como que la estética la estética recién saliendo de los 80 digamos ahí es muy interesante uh -huh. tocaron varios temas de, de juegos de Sega pre-Sonic incluso así que muy muy muy recomendado muy eh, bueno ese concierto está muy bueno es muy bueno así que full recomendado para que lo chequen eh, está muy bueno y aparte que es, es uno de los primeros conciertos de música de videojuegos en formato banda si no me equivoco que se tiene en registro porque hubo algunos otros casos que eran más orquestales y cosas por el estilo, pero formato banda, propiamente tal, este es uno de los primeros, así que muy muy muy recomendado. Genial, oye, excelente tu recomendación, ahí lo pueden ir viendo y vamos a dejar los enlaces recomendados en nuestro canal de YouTube, también podrán escuchar este episodio en Spotify, así que también vamos a dejar los enlaces de ahí, pero en caso de que no los dejemos Pueden visitar nuestro eh, video de YouTube Y ahí lo podrán encontrar Sota ¿Con qué nos vienes este, para este programita? Uh, creo que hay dos cosas Que son las que más me han dado vuelta Durante como Esta investigación que, uh, uh, Más que investigaciones uh, Lo que uno hace siempre Como engañar Quiero ver esto Y traer una vorágine De enlaces y cosas tenías y deliciosa y okay uno de ellos es como la presentación que se hizo eh, en orquesta del soundtrack de Tomb Raider en PAX East en 2018 que es hermoso eh, Tomb Raider era un juego súper especial el primero de PlayStation porque tenía música en momentos súper claves ¿no? una cosa sin hincha pelotas Sí, bueno, eh, Tomb Raider era bastante especial eh, porque era un trabajo, un encuentro como bien minimalista como de música para lo que era eh, la época que recién se estaba descubriendo que se podía hacer como música de verdad y en vez de saturar todo el videojuego cosa realmente incidental, súper similar como a las películas entonces esta presentación es como ver esta música por primera vez en... En vivo, por lo menos para Millón. ¿no? Eh, no había imaginado así. Y, y lo otro que recomiendo mucho es eh, la presentación de, de Witcher The Wild Hunt eh, en vivo, que es como el de, concierto guion gira hermoso. Eh, esto además tiene como. O sea, la música fue hecha como. Eh, como de la manera tradicional, digamos orquesta, pero también eh, este en gran parte por eh, Percival, que es una banda que también toca en vivo estos temas como una mezcla de folk eh, tradicional, algo súper polaco, y toda esta música que, que llena el mundo de The Witcher. Esas son mis recomendaciones. Súper. Oye, súper. El, el último sobre todo, excelente datito. Hmm en mi caso voy a recomendar también dos cositas la primera de ellas eh, y yo creo que igual sirve como un puntapié de cómo está la escena global es el concierto que se realizó en BGM Together de Paper Mario, es el medley gigantesco que oh. se mandaron alrededor de 40-50 minutos nivel de producción saliendo de, de justamente de artistas fanáticos y que les gusta hacer eh, arreglos relacionados al BGM eh, pero con un nivel de producción que eh, deja por eh, la vara muy alta Lo deja como una referencia por, no solamente por el nivel de producción Sino que a nivel colaborativo es uno de los más grandes y los más ambiciosos yo creo en el cual eh, también mm. hubieron algunos artistas nacionales presentes Entre ellos Pokeru que estuvo, Tenecan también que estuvo presente ¿No? O sea, yo toqué en el evento, pero el en esa en colaboración. Evento, sí, no tocaste estuve. en el evento, sí. Y también, <risa> ah, sí. Eh, y también Plasma estuvo en el VGM Together. Eh, estuvo dentro de los videos. Sí, salió dentro de los videos. Sí, salió dentro Por de los videos. El, eh, eh, el, el, el otro <risa> músico que estuvo ahí en el, este sí. River Mario, esto fue el foco. Fue el foco. Ah, ¿verdad? Sí, también. Sí, también el estuvo el foco, sí. Eh, pero es una locura Si quieren sentarse a disfrutar de, de cómo está la escena BGM Es uno de los excelentes ejemplos que existen eh, Y aparte es un puntapié Yo creo que si quieres conocer a diversos artistas Porque de ahí se te abre un abanico gigantesco eh, sí. Esto ocurrió justamente durante el periodo de marzo Si mal no me equivoco Sí, marzo, marzo. Sí. Y, y para mí que Sin ser de, de, la, de la escena eh, Yo sentí el amor que, que hubo ahí pero por sobre todo de que fue un momento de que nosotros estábamos escuchando diversos artistas y yo me estaba poniendo otra onda y cuando empezó a tocar el medio dije no, no, no puede ser de ahí me senté, no, no paré no, no, fuera los 40 minutos y me hicieron la nada llegué a llorar el la emoción y la segunda recomendación que quiero entregar es un poquito más eh, editorial que tiene que ver con la reseña de unos parlantes que no llegaron que son del Sony RA3000 eh, el cual se encuentra mm. disponible en nuestro sitio, así que nos están viendo en diferido es muy indiferido, mm -hmm. porque estamos trabajando en, en la reseña en estos momentos y de por sí ahí podrán encontrar nuestra opinión, no quiero centrarme en el programa en hablarlo, así que, vamos a decir que si quieren saber más visiten la página, eso chicos solo digo que Sony siempre siempre cumple su calidad mm. Sí, yo debo decir que soy un fanático de la marca, así que por eso es como Bien. la nota de historial para mí, de que no puedo opinar claro. mucho al respecto. Prefiero más que lean la nota y saquen sus propias opiniones. Mm. Super. Eso. Pokerus, siendo el invitado, ¿tienes alguna recomendación que quieras <risa> entregar? <risa> me me ha quedado muy pegado en el, en el cuento de, del collab de Paper Banio que, que decía y quería agregar un poco de que el. <risa> Originalmente, ese SNL iba a estar se iba a estrenar en MacFest en el MacFest de enero de 2021 pero como se canceló por distintas razones uh -huh. eh, bueno y en base a eso se creó BGM Together de hecho como evento como otra alternativa de hecho también online eh, se estrenó ahí entonces eh, más que como que haya estado hecho para el BGM tuya, estaba hecho para estrenarse así con MacFest con todo y todo el cuento y bueno, pasalo y a... mm. En cuanto a lo que es como relacionado con MacFest o con eventos de ese, de ese calibre, en verdad, sin, en verdad, si sí, tampoco es como son autorreferente, porque tampoco es como que oh, yo soy año de party, pero de verdad quiero re recomendar mucho el año de party. <ríe> Esa es mi recomendación en, en general. La año de party 5 creo que como colgándome un poco del, del título de la... De la sección, así como una experiencia sensorial Igual es, es bien Bien eso, creo que hay una Una subida de nivel Bien importante en lo que es también lo visual Lo sonoro de muchos artistas Que estuvieron en la 4 O en la 3, etc Y también todos los registros que quedaron Llámese el festival Como tal, los dos días en YouTube Tal cual como por ejemplo El disco, que también lo recomiendo mucho El disco promocional del la Ñuño Party Que está en el Bandcamp de de, bueno, nanoparty.bundcamp.com, no, eh, quedó una compilación súper rica en formatos, rica en estilos, en propuestas distintas, aunque hayan estilos, por ejemplo, que se repiten, ¿cachai? por ejemplo, igual hay harto rock, por ejemplo, pero cada cada cosa es distinta, cada propuesta artística es distinta. Entonces, me pasa que recomiendo mucho la ⁇ ño Party en sí, lo que se logró con con todos los chiquillos eh, este año, porque te hace como la invitación a que, oye, sí, están pasando muchas cosas, bueno, yo creo que igual vamos a hablar más adelante de eso, están pasando muchas cosas en, en, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, etc., pero Latinoamérica igual tiene lo suyo muy fuerte, entonces... Eh, denle una oportunidad, denle una oportunidad a la oportunidad a lo que se hizo con el niño Party y bueno, se van a repetir, bueno, sobre todo si son muy a fans Es súper bueno el, el disco super. promocional, estoy viendo como el, el playlist así wow. es, Hay de todo, hay de todo, es hay de todo. Sí. Mm. Está buena Sí, eso, eso en verdad Súper, sí, no bueno. podía ser menos esa recomendación, yo sé que viene en parte porque hay un trabajo enorme en en la realización de este evento y sobre todo en la realización de no sé sé, virtual. Pero además de eso, de que en esta edición se expandió mucho más hacia Latinoamérica. movieron varios artistas eh, de la escena que se presentaron, entre ellos de Perú, de México. Así que es, se vuelve un proyecto bastante atractivo para diversos artistas. Y ojalá está esta colaborativo y la escena siga creciendo y se vuelva un referente, referente no solamente en Chile, porque de, ya de por sí lo es en Chile, sino que además en la escena latina. Sí, es un poco lo que buscamos. Mm. Oye, ya hablando de los eventos BGM, el tema de, esta, de este programa se centra justamente en hablar un poquito sobre la historia Detrás de la escena BGM, ¿cómo fue que se empezó a incursionar? ¿Cómo fue creciendo? ¿Y cómo fue, se fue solventando durante todo este tiempo, sobre todo en pandemia? ¿Cómo fue que surgieron algunos proyectos? ¿Y cómo tuvieron que hacerlo algunos algunos eventos para poder eh, seguir en adelante? Porque la escena no para. No, en exactamente. Nada. Así que partamos contigo, Tenecan. Ya pues, eh, bueno, la conversación sobre la música de videojuegos en vivo viene de la mano obviamente de, de, de ese momento en los 80 en, lo, en el que el desarrollo de videojuegos propiamente tal se empezó a profesionalizar cada vez más recordemos que en, en un principio como, como era algo muy, muy de programadores netamente de programadores muchas veces la parte artística también estaba vinculada a los programadores los programadores hacían el arte hacían el sonido hacían la música y de a poquito cuando la, la industria empezó a agarrar vuelo digamos ya hacia los, los mediados de los 80 eh, cada una de estas áreas empezó a profesionalizar más y más eh, es así como eh, llega el caso particular, muy particular de Tsukiyama Koichi que es el compositor de Dragon Quest quien eh, fue él el que se contactó con Enix en esa época, ahora todos, todos sabemos que es Square Enix eh, Venía hablando de Enix, ¿cierto? Que recibe este correo de Sugiyama Koichi en el que él le dice Oye, ¿saben qué? Yo, compositor reconocido además, porque en esa época Sugiyama Koichi ya era un compositor Y ya era un director de orquesta conocido dentro de Japón Él contacta a Enix y les dice, quiero componer música para juegos de ustedes es eh, así como él eh, eh, llega a componer la música del, del primer Dragon Quest y de ahí en adelante, digamos, en toda la serie. Y en el año 87, él eh, comienza una serie de conciertos llamada Family Classic Concert, en la que empezó a tocar eh, música de, de Dragon Quest, ¿no? Eh, hay varios pósters encontré varios pósters que los podemos mostrar ahí, eh, en los que... Se, se ve muy claramente la, la, eh, la época, el tipo, el tipo de conciertos. estaban obviamente muy enfocado en ser conciertos familiares, como lo dice el mismo nombre. Eh, pero claro, como llama Koichi ya tenía este, este bagaje, digamos, en la industria musical, en la parte de los conciertos, te conocía muchas orquestas, conocía muchos eh, salones de concierto y por, por tanto fue como casi natural para él llevar a cabo este, esta incursión en la música de videojuegos en vivo. Eh, un poco más adelante, él empezó a profesionalizar mucho más esto y empezó a colaborar con otros artistas que nos empezaron a ayudar, que le empezaron a ayudar en la parte de arreglos, en la parte de orquestación. Eh, empezó a colaborar con gente como Yoko Kano, que yo creo que mucha gente la conoce por lo que hizo con Cowboy Bebop más adelante no. en anime. Ah. Eh, pero en esa época era todavía había hecho incluso algunos videojuegos como Nobunaga's Ambition y obviamente después hizo otras cosas como el Ragnarok Online 2 pero también es muy interesante ver cómo en esa época ya se conocían y ya colaboraban y ella lo ayudó con mucho de lo que fue la orquestación y los, los arreglos de esos conciertos Katsuhisa, Katsuhisa Hattori también, quien fue el primer eh, la primera persona que hizo un disco orquestado de, de Final Fantasy aprobado aprobadísimo por Nobuo Ematsu, además. También lo empezó a ayudar con las orquestaciones. Y Kohei Tanaka, quien es eh, compositor de Sakura Wars y, de, si no me equivoco, de gran parte de One Piece, el anime. Así que empezó a trabajar con hartos pesos pesados de, de, de Japón en el área musical, tanto del anime como de los videojuegos, para llevar a cabo estos conciertos. Eh, como dije ya antes en la recomendación por la parte banda ya en los 90, si no me equivoco el primero es del 89 eh, se empezaron a llevar a cabo conciertos de la SST band, que es la banda que se, eh, la in-house band por decirlo de alguna forma, de SEGA eh, que fue en un principio liderada por Hiroshi Kawaguchi, que es el compositor del Outrun él fue quien impulsó en una primera instancia un genio este, un genio quien empezó a, a impulsar estos conciertos en vivo en los que obviamente como decía eh, empezaron a tocar varios temas de Sega Pre Sonic y más adelante eh, quien tomaría el, band el, el comando de la banda digamos sería Takenobu Take Mitsuyoshi quien es el compositor del Daytona eh, y del Virtual Virtu Fighter 2 y del Shenmue también así que durante el periodo de actividad de la banda sacaron varios, varios discos eh, en vivo de hecho, el, el del 90, si no me equivoco, que es el que está en YouTube, tiene un disco que se llama SST-Band Live GSM SEGA, y ese lo, lo sacaron en vivo y está en formato disco todo. Buenísimo, ese eh, si concierto. Buenísimo, ese si concierto. Muy, muy bueno. Ya en el año 2002, eh, Matsu, que, que ya habíamos mencionado un poquito antes, eh, crearía una banda que yo creo que está es una de las cosas que a, a los fans de la música de videojuegos y de Final Fantasy nos voló la cabeza en su momento, que fue eh, The Black Mages, con quien empezaron a tocar la música de Final Fantasy arreglada en un formato más rock progresivo, ¿cierto? Y eh, lanzaron su primer show, eh, disco, perdón, en el año 2003 junto a un show promocional que contaría como la primera incursión de la banda ya en el formato en vivo en el año, si no me equivoco, 2004, adicionalmente hablando de, de Final Fantasy, eh, se comenzó, o sea, se hizo por primera vez un concierto en Estados Unidos de la música de Final Fantasy que se hizo en el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles y bueno, la, la entrada se agotaron al tiro, así que eso empezó a dar cuenta de, de, del, del, del efecto y de la masividad que tenía la música de videojuegos en vivo ya, ya al inicio de los 2000, en la, en la primera mitad de de esa década, ¿no? Eh, en, en, en, en parte también eh, se llevó a cabo otra serie de conciertos que empezó más en Europa. Que se les conoce como. Déjame de buscar aquí. No me acuerdo el nombre. Pero sí estaban involucrados Arnie Roth, por ejemplo, que sería Distant el director de orquesta después de, de Distant Worlds, que también es otra serie de conciertos de Final Fantasy. Eh, y esos conciertos se llevaron a cabo varios años si no me equivoco duró como 5 o 6 años esos conciertos que comenzaron el año 2003 en Alemania para ser más específico eh, y ya por el 2005 comenzaría también otra saga de conciertos en vivo que se les conoce como Video Games Live que sería como ya ya cuando comenzó la cuestión muy masivamente eh, que los comenzó a hacer Tommy Tallarico Tallarico Tallarico Tallarico eh, que era el compositor del One Gym, ¿sí? ¿No? no me digo. Y, eh, bueno, un poco el efecto que tuvo Video Games Live porque comenzaron a hacer una cosa bastante más visual, una, una experiencia un poco más interactiva, empezaron a llevar a gente a jugar en vivo mientras tocaban, empezaron a llevar compositores varios, empezaron a girar por varias partes del mundo y me lo mezclaron un poco más con el rock. No era solamente orquesta, sino que también tenían una banda en vivo, entonces era un poco más versátil la cosa. Entonces, bueno, Video Games Live ha estado en 42 países, con muchos conciertos completamente agotados, incluso en Chile también. Eh, si no me equivoco, en Chile tocaron dos veces. En Chile fue dos veces. Tal cual. Dos veces. Iba a haber una, <risa> ter know, sí, fue, a haber una tercera, <risa> pero surgieron complicaciones. Sí. Uh, verdad, me acuerdo. Pero bueno. <risa> eh, ahora, ahora me acuerdo. Entre, entre otras menciones, también hay que... Hay que entre otras cosas hay que mencionar también a Suntata, que es una banda también in-house, si no me equivoco, de Taito. Y al Konami Gujija Club, que si no me equivoco también es una banda in-house de Konami, que también alrededor de los 80-90 tocó un par de veces en vivo, sacaron discos también. Así que ahí para tenerlo en cuenta también. Sí. Oye, en todo caso, eh, se dio mucho en la época de los 80 y 90 en que las mismas... Eh, casa de estudio que sean los estudios de videojuegos sacaban sus propias bandas para poder comercializar los, los arreglos claro. de los juegos que ellos realizaban y se da muchas ocasiones ah. y esto lo habíamos discutido en otros programas de, de otras temporadas que muchos de estos artistas no eran reconocidos como tales no fue hasta la época del 2000 que se empezó a generar reconocimiento eh, dentro de todo porque estos artistas eh, empezaron a salirse de estas casas de estudio y decidieron eh, independizarse Trabajaban como independientes Y así de a poco se empezó a generar un poco de crédito en las escenas Pero fue mismo Video Games Live que dijo que todos los arreglos que ellos realizaban derechamente incluían quiénes eran los compositores, quiénes eran los arreglistas, cosa de que se le diera tribuna bueno. al, a la escena. Y fue eso que también le otorgó un poco más de, de seriedad y profesionalismo al asunto, para que justamente sí. supieran eh, lo que estaban detrás de todo. Claro. Bueno, ahí me, me gustaría recalcar que en el caso de, de, de los primeros conciertos, estos los de Family Classic Concert, y los de SEGA también, hay que recordar que en esa época, ahora ya no es así, ya tú podías escuchar la banda sonora grabada en estudio y todo lo que queráis, eh, en los videojuegos más modernos, pero en esa época todavía estaba, los videojuegos tenían música chiptune. Sí. Eh, entonces, escuchar esas melodías que uno escuchaba en un cartucho de, de sonidos que era, era, era primitivo en esa época... Eh, Incluso, incluso para la época eran primitivos, porque bueno, eh, lo, los teclados tenían chips más eh, tenían un chips un poco más complejos. Entonces, bueno, escucharlo en formato banda o escucharlo en formato concierto era. No, no tenía precedentes y bueno, tuvo el efecto que tuvo además después en los 2000, ¿no? Me mm. da un poco de risa que los primitivo. Porque yo me acuerdo cuando en el Sunset Riders decía así como Bury me with my money o esas cosas O oh, sí, The era como weón que la raja Así sí. como el audio claro de calidad súper realista mm. <risa> Bury me with my money, ¿verdad? Sí. Sí. Sí. El mismo Daytona, por ejemplo Claro, el mismo Daytona que se emulaba los gritos también a través del, de la sí. melodía eh, todos los sintetizadores eh, Habla no mucho de que Los artistas que eran programadores mucho en su momento Y después empezaron a, a generarse carreras eh, Generaban sus propias herramientas Para poder sacarle provecho a los chips No era claro. algo que Derechamente decían Ahí tiene experimenta Y y dale sino que se dedicaban a investigar, se dedicaban a analizar el hecho que tenían que eh, saberse los circuitos, programar el tema del, sí, sí. de mm. las ondas y poder sacarle provecho en los canales habla uh -huh. de lo mucho trabajo que había detrás no era algo considerado que ahora está en toda la herramienta a mano está en toda la documentación, pero en ese momento era casi prueba y error sí, muy sí. circo pobre en los en los estudios que estaban recién empezando con, con cosas como Piola, es, es como el caso de Pokémon, por ejemplo, que Junichi Masuda que era el, que bueno, ahora es el director de casi todos los juegos de Pokémon, pero él empezó haciendo música en La Amiga entonces claro. él llegaba, pasaba las cosas ahí, después alguien y todo el cuento, pero él también había partido como como programador y es como, oye, sabía hacer música, sí, sí, igual un poco, ya, ya dale, entonces todos hacían de todo un poco ahí y, y, y claro, después se iban como ya delimitando mejor como las pegas cuando ya iban dando las lucas, te fue bien en un juego, en otro y aumentando la saga, etc. Entonces sí, bueno, en principio todo el mundo hacía, hacía todo, pero era más colaborativo eh, de la manera como, no sé, pues circo pobre, como digo. Claro. claro. Y lo bueno es que actualmente muchos de estos trabajos se encuentran dentro de OSTs que pueden ser escuchados en Spotify o puedes comprar los álbumes pero por sí, en, en, en la época que eran más adolescentes tipo 2000, 2005, eh, ¿Hubo algún álbum que a ti, Pokero, te dijo, wow, la lanza volada, con tal BGM? ¿En qué al 2005? año, normal? Previo al 2005, 2006. ¿Previo al 2005? Eh, que era como la era pre Como el pre primero B -B de, de Black Mages, ¿no? claro ¿sí? Claro. Sí, yo creo que muy... En 2005 yo iba en primero medio. Eh, y la verdad, la verdad, yo empecé recién, como por esos años, a apreciar bien, así como ya, como, oye, en verdad, esta weá, si es, sí es un género, etcétera, la música de videojuegos como tal. Y ahí, siendo muy sincero, ahí había mucho, mi, mis primeros acercamientos, como con, con otros subproductos que vienen de la mano de la música de videojuegos, como por ejemplo, haber escuchado, no sé, los primeros covers en no sé, tal tema metal o, o lo que sea, fueron más o menos en ese año, entonces como que disco no realmente, como que ahí fui a, fui como yeah. descubriendo eso, esos productos, pero pero claro, como ponte tú, no sé, pues de 2005 2010, por ejemplo, sí, completamente los primeros discos de The Black Mages, eh, el primer y único disco que hicieron los Insert Coin, que fueron la primera... Eh, propuesta nacional y casi bueno, de las primeras latinoamericanas de, de música y de videojuego, que, que para esos años era un excelente álbum, excelente álbum. Y, y los covers del Plasma, del de Plasma. Entonces. <risa> Pero sí, tú no ibas así por como al, al portal de Ion, y al, al manga y esas cosas. Que eh, ahí igual había caleta, o sea, es como. Como el formato de banda clara Tipo Black Mages Pero los soundtracks de videojuegos igual llegaban eh, mm. Recuerdo que yo iba al, Como el 96 o 97 A comprar el al manga Y esas cuestiones me compraba Como los discos de Final Fantasy Como, o sea, salía un ojo de la cara En discos de Final Fantasy es Tactics real, ¿eh? Así sí. como el 7, todavía están ahí Los <ríe> <mamacitos>. <ríe> vale, eh, pues. y, eh, Claro, pues tenías como la versión original, así como del juego, con, con los sonidos, como el, el sonido de los chips de Super Nintendo, Nintendo, lo que sea. Y también habían arreglos. Recuerdo que debo tener todavía por ahí un disco de, de arreglos de piano, como de Final Fantasy. en eh, el 6, también había uno que se llama Celtic. Eh, uno, algo así, que era como el Final Fantasy 4 también. Mm. Lo que pasa es que eso era como súper exclusivo, era material súper caro, super exclusivo, ah. que, que se lo compraba y así como el Salfate, como <ríe> cuando el Salfate <risa> no era un conspiracionista claro. y le gustaba el anime. Sí. Claro, no, como... Yo creo que en Chile, pre 2000 era muy raro encontrar algo así como Son música, música de videojuegos. Sí, era rarísimo, rarísimo. Sobre todo eh, legal. Claro. <ríe> no hablo así. Ah, claro. No por lo demás sí por lo por demás, lo demás. y aparte que Ajá. claro era un objeto de colección ya en ese entonces aquí en Chile ya era después, un objeto de colección sí después se volvió un poquito más masivo aún así se considera un objeto de colección tenerlo sí, aún un así yo creo que todavía sí más que eh. ser súper raro era súper caro y lo podías encontrar como en dos tres tiendas claro mm. como, sí. que, no, como sí. que no era un producto muy popular aquí en Chile eh, sí. pero, pero aún así, eh, yo me acuerdo de que uno de los primeros ST que a mí me volaron la mente fueron del Final Fantasy VII. Eh, sí. Haber escuchado los arreglos después de Black Mages, para mí fue una bola oh. de pasta gigantesca. Sí. Pero me acuerdo que el, el, el primer título que me generó un poco de acercamiento hacia la música de videojuego en cuanto a, a lo extenso que podía hacer fue el Tobal, que, el Tobal 2 que es un juego de peleas hecho, o que uno de los diseñadores eh, fue el Akira Toriyama. Toriyama, sí, sí. Y el nivel de producción musical era de otra onda. En el Daytona también en los arcades eh, a mí me generó eh, un, una curiosidad de saber, oye, ¿cómo hizo eso? Porque de por sí las pistas eran sensacionales. Eh, y ya de ahí, el 2004 en adelante, para mí la bola de pasta fueron los juegos rítmicos así que siempre le tendré cariño claro. al Busa Move 2 o Busa Group, eh, que eh. El, el, para mí el OCD era sumamente bailable eh, disfrutable, lo podía escuchar en cualquier parte sin problemas <risa> claro <risa> el, la melodía que tiene Oye, yo le, eh, le yo quería le, preguntar al, le quería preguntar al Pokerus como ¿cuáles son tu, tus shows favoritos que hay visto como en, en YouTube de música de Ojo en vivo? así uh. eh. Ese del del, del del SEGA Sound Team que está ahí, diciendo que es muy bueno ese concierto, es, es muy bueno para, para el año en el que fue, o sea, tampoco digo que como que oh, antes estaban súper limitados con las cosas, que sé yo. Pero claro, ahora como que todos más, hay harta espectacularidad o qué sé yo, por ejemplo con los conciertos de Video Games Lab, o cosas así, pero ese concierto de SEGA Sound Team muy bueno, güey. es muy, muy entretenido. Eh, otros así como de, de videojuegos en verdad, eh, puta, a ver, conciertos que no, que me gustan varios conciertos, pero que no, no tienen como, por ejemplo, versiones eh, grabadas, mm. así, claro, tuvieron giras, por ejemplo. Por ejemplo, el, el, la, las poquitas giras que hizo el, bueno, la gira única que hizo el Pokémon Symphonic Evolutions, mm. encuentro eh, que es una joya, es una joya de conciertos. A ver, tuve la fortuna de ir dos veces, eh, uno en Filadelfia y otro acá cuando vinieron acá en Santiago, y bueno, qué joya, qué, qué, qué, qué, qué lindo, porque es de esos, de esos conceptos que igual te preguntáis un poco, eh, bueno, ¿por qué no grabaron esto? ¿Qué onda? ¿qué? ¿Por qué no hay un DVD? un rey de esto? No, no, no lo entiendo. ¿Por qué no eh, estaba agua ahí? Sí, bueno, sí, bueno. Y eh, varios de, más específicos, pero ya más que como alejándonos de las cosas como más oficiales, eh, varios de MacFest, hay varios conciertos de MacFest que son también una joya una joya, una joya, de hecho en uno de los de bueno, una de las pocas veces que, que fue Uematsu, Uematsu en, a MacFest, fue con la banda sucesora de, de Black Mages, que eran los The Urban Papas, esa era su banda mm, en ese tiempo, y verdad. es el concierto que, que hicieron los Urban Papas en, en MacFest, mm. es una joya es, una, es increíble, es una... Bueno, una wea que fue hace 10 años y bueno, ni me imagino la locura que debe haber sido. Y hay puras grabaciones muy, muy bootleg del año 2010, ¿cachai? En donde como que a nadie se le iba a ocurrir ya grabemos bien esta wea por YouTube porque YouTube ni siquiera era algo, ¿cachai? Poquito, casi sí. nada. Entonces, Puta, varios. Tendría que granearme más y llegar a otros favoritos, pero más o menos por eso. Es como varios que no, por alguna razón, no están grabados en... Blu-ray, yo qué sé yo, me pasa igual con el el Symphony of the Goddesses del Zelda que también es un, es un conciertazo y, y tienen dos tuvieron dos giras distintas con distintas bandas sonoras y todo el cuento y también no hay un, no hay ningún registro oficial entonces es como, puta la wea. Claro. Oye, justamente sí. mencionaste algunos de los conciertos que pasaron por Chile. Eh, Sota va a mencionar un poquito más sobre diversos conciertos que han habido y sí. cómo ha ido creciendo la, la escena BGM a nivel de presentaciones, festivales y demás. Sota. Sí, mm. es como que en los 80 y 90 todavía era algo un poco oscuro y claro, estaban estos fenómenos como que las empresas que sponsoreaban bandas. Eh, eh, y bueno, pasó como que al principio de los 2000 eh, empezaron a aparecer estas como orquestas como que hacían giras y que tocaban música como los clásicos como Zelda y Final Fantasy. Apareció eh, entonces Disney Worlds, eh, Video Games Live. Y después como que eso ya se volvió como una fórmula. O sea, eh, claro que... Esta música llenaba salas eh, y también los fanáticos estaban un poco más Es como que, no sé, eh, al parecer esto como que fue creciendo, creciendo, creciendo. Y ya es, no, es una cosa tan rara decir chuta. Fui a un concierto de música, videojuegos y. No, no, una cosa así súper, súper rara. Eh, al nivel de que ya hemos tenido en Chile Distant Worlds. 2014, por ejemplo, o Symphony of the Goddesses 16, creo que después vinieron de 17, 2018. Eh, y bueno, pero eso es como por una parte la, la parte como de lo que es que tal y también como hecho de una manera superficial y que eso sí deja unos registros discográficos como de, de altísima calidad, o sea, el Distant Worlds tiene caleta de disco eh, es como súper en contraste a lo que pasa con eh, los tributos como de los fanáticos. Como que empiezan a aparecer bandas tributo, eh, que tratan como de emular eh, más que nada el formato como de banda, eh, no tanto como la cosa de orquesta, y entonces empiezan a formar las bandas tributo, los proyectos solistas, y estos empiezan como a, a agrupar en festivales que, que empiezan a salir. Por ejemplo, el MacFest, que ya lo han mencionado, aparece en el 2002 en Virginia, en su momento llegó eh, a reunir como 200 personas, 200 personas pero eh, digamos que era una cosa un poco rara ahí. Y, y eh, aparecieron en ese festival bandas que después se, se iban a volver como super emblemáticas, van a empezar como a formar escena. Eh, por el Magfest eh, tocan de Proton, de Megas, Master Sword, Power Globe y, y así como que... No solo como que convocan más gente, o sea, pasaron como de 200 a, creo que como 20.000 asistentes, algo así. Sí. <ríe> Crecieron, un y eh, no eran solo bandas tributos como de, de los fanáticos, sino que empezaron a invitar como las grandes figuras, como Yuzo Koshiro, y estaban mencionando a Nuo Aumatsu también que fue. Eh, entonces, en realidad, eh, claro, está este tema como de la orquesta, y está el tema como el de los festivales de fanáticos, eh, y ya como que por esta última década en realidad es como que hay festivales de, de música en, en muchas partes del mundo, nosotros mismos ya tenemos acá eh, lo que es eh, oh. <ríe> <risa> <risa> <risa> Ñoño, party, sí, Ñoño Party lo siento fue un tan feliz <risa> <tonto>. ¿eh? <risa> eh, claro que pues, Empieza a pasar eso, y también creo que es súper importante como el, el tema del surgimiento de YouTube. Que no es que no haya existido internet antes, lo que pasa es que no existían las plataformas de streaming como. Eh, y las plataformas de streaming fueron súper importantes como para darle visibilidad a estos proyectos, sacarlos como de la oscuridad, como de las escenas súper independientes y qué sé yo. Y, y entonces se empezó a volver más masivo. Pues. Eh, si quieres continuar en esa línea. Claro. Eh, yo me acuerdo de que eh, estaba YouTube, eh, también estaba MySpace, pero uno de los primeros plataformas hub que los fanáticos podían subir sus trabajos fue OCRMix. OCRMix es muy sí. importante para la comunidad actualmente. Sí. Y que gracias a ello, aparte de irse conociendo eh, Ir subiendo el material y que los fanáticos podían disfrutar Empezaron a generar álbumes tributos eh, relacionados Creo que el primero de ellos fue el Metro, si mal no me equivoco No me acuerdo, creo oh. que sí Fue uno de los primeros trabajos que realizaron como eh, material de, de CD Después de ahí empezaron a, a generarse... Eh, eh, una cierta, una vasta cantidad de álbumes relacionados a tributos. creo que tú quiero participaste en algunos de ellos si no me equivoco sí eh, bueno, igual hartos, hartos después porque en verdad Osermenix existe hace 1500 años sí eh, <risa> eh, participé <risa> en en uno que salió específicamente eh, de hecho se hizo muy rápido entre comillas porque salió justito después de que había fallecido Satoru Iwata el eh, ex mm. director de Nintendo entonces era un álbum que se llama Heart of a Gamer y que contenía eh, música de juegos que había dirigido o en el que había eh, salía como Executive Producer Satoru Iwata y salió como un mes después, más o menos, del, del fallecimiento, que eso fue en 2016, si mal no recuerdo. Mm. Y, y es muy es muy triste ese disco, porque es como, oh, como que te da penito. <risa> y en verdad, varias otras, eh, otros remixes que han salido, por ejemplo, no sé, por algunos covers que, que yo he tirado como para evaluación de ese remix, porque para aparecer como mm. te, pues, alguien remixado en ese remix, igual hay que pasar por un filtro bien, bien largo, entonces como que yo tiré dos, me aceptaron dos y de ahí como que no hice más en verdad, pero, pero sí, es, es como lo que esto va a usar Remix, pero hay cientos y cientos y cientos de artistas con miles y miles de, de Remixes ahí, ha sido súper importante específicamente porque antes de, de MacFest, antes de, de ya grupos más actuales como Materia, de u otros, o los eh, eventos actuales, por ejemplo, que ya hay de, de videojuegos, o C-Remix o sea, era el, la fuente de, o, la, o la base de datos de, oye, me gusta este juego, de más de haber algún remix en X cosa pum, o ser Como el tal claro. juego cover, o C-Remix sea, te salía primero. Entonces, uh. es, es un poco parte de la historia muy importante. Claro, y que después, en la misma plataforma, empezó a subir sus trabajos en YouTube para que lo pudieran buscar y que también tuvieran más presencia. Claro. Entonces, claro, eh, YouTube como que vino a potenciar un poquito la, la presencia de, los, de la gente que realizaba arreglos, de los artistas que justamente hacían covers. Y aparte de eso, empezó a generarse un portafolio que de pronto empezaba la gente a conocerse, que los mismos eventos de afuera como MaxFest eh, empezaron a tomar sí. y empezaban a invitar a la gente para que fuera a tocar. Y, y claro, de así de a poco empezó a crecer la escena BGM a nivel mundial y a nivel eh, local también, eh, surgió todo post 2010, eh, empezó como a, a generarse las instancias para que se presentaran los artistas, eh, de por sí to todo era como muy underground y justamente ahí tuvimos una entrevista con Plasma con quien hablamos al respecto así que lo vamos a, a, a poner un poquito más, más, más adelante y eh, grande plan Sí, vamos a, a mostrar una versión semi resumida porque la entrevista estaba bastante interesante pero tomó un poquito más de tiempo así que lo redujimos uh -huh. de tiempo y algunas de las preguntas fueron cortadas pero aún así vamos a subir el material completo eh, va a estar aparte por si quieren disfrutar de la entrevista completa super pregunta como acá aprovechando que están TNK y Pokerus y estamos hablando de esta época ¿ustedes imaginan como haber iniciado una carrera en ser música de videojuegos, tributos a música de videojuegos como sin YouTube, Twitch o estas plataformas que lo, lo ven posible? Qué buena pregunta eh... no una no, buena pregunta no sé, eh, o no sé si el Tenecantere tiene como la respuesta en la, en la cabeza. Yo creo que yo creo que la gente encuentra la forma de hacer las cosas, porque yo creo que si no hubiera sido YouTube, probablemente hubiera sido... ya está lleno de remixes, ponte tú, en, en SoundCloud. Está mm. lleno. Está bien que no tiene no tiene el factor video, ponte tú. Y Bandcamp también tiene como un form... Ahora tiene... Eh, una, una forma de subir videos también, que se puede usar como complemento para lo, los discos y todo. Yo creo que si no hubiera estado YouTube, hubiera salido por otro lado. Aparte que, bueno, lo que veníamos hablando, o sea, los eventos de música de videojuegos en vivo existían antes de YouTube. Y los remixes yo creo que también. Quizás si se estarían YouTube pasando no venció, cassettes. Claro. no, pero considerando era sí, claro. internet pero red social, estaba casada, estaba emule ah, sí, sí. donde eh. los mismos agentes se sacaban los pillos este eh, el tema sin editar y, bla, bla, bla, y de ahí como que, oh, ¿qué, qué son a la raja pero ¿quiénes son? y ahí con pero los metadatos claro. sabían un poco más pero claro, es como el, el que buscaba la forma de hacerse conocer lo hacía, claro que era mucho más difícil Sí, yo me acuerdo que hace poco hice una colaboración con la... Va, el año pasado, en verdad, hice una colaboración con la, la Salomé yari Y ella me contaba que, que creo que ella empezó antes de YouTube incluso. Sí. Y lo que sí. hacía era... Ella, ella lo hacía... Lo que hacía era grabarse con un cassette. Y les, creo que hacía una mezcla así como muy, muy... volviendo la palabra. Primitiva. Yo, yo, yo, <ríe> cuando subía... iba, yo cuando ya la básica escuchaba a Yaribu, mm -hmm. ahí, ahí conocía sí, y lo subía, lo subía a foros antes de, de que existiera YouTube, ¿cachai? Sí. Era como, acá está, acá está el tema que hice, pa, aquí lo subo, ¿cachai? Entonces, claro, formas había. Solo que era menos... Quisieron recordar muchas era, cosas. Era, sí, era, <ríe> era menos viralizable, en verdad. A mí me claro, pasa sí. es que mi, la razón por la que empecé a hacer música de juego es un poquito más egoísta. Eh, eh, para mí mira muy como oye me gusta esta canción de tal juego eh, bueno. pero ya me sé no sé pues yo partí en 2000 no sé 2009 2010 a hacer como remix o qué sé yo y después como en, en 2000, eh, 2012 específicamente como que eh, eh, como que le puse nombre y apellido al proyecto en 2011 eh, no 2012 bueno ya fui punto es que mi, mi razón era un poquito más egoísta era como eh, me gusta esta canción de tal juego, esta hueá debería sonar súper bacán en rock, o en metal, o en, no sé, acústico, lo claro. que sea. Existe, busco, eh, no está, lo hago yo, ¿cachai? Pero era una hueá muy como, quiero escuchar esto en este formato, y no sé si está, ¿Cachai? así que lo voy a hacer yo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, en, en ese momento, YouTube... Puta, y, y, y, como que iba un poco como en, en avance, pero no, no realmente, bueno, estaba como recién empezando como el, el boom ahí, en, en ese sentido, y, y, y fue como la respuesta más natural de, ah, ya, también creo que debería subirle a YouTube, por ejemplo. Entonces, y después, el, como que los músicos se fueron dando cuenta de que YouTube, eh, en, eh, como completándolo con, los, con un video, tocando, lo que sea, era una súper buena... Eh, plataforma que te potencie el, el, el cuento de que hoy esto lo voy a compartir, clic, no sé, o copiar link o lo que sea. Uh -huh. Pero antes de, al menos para mí, era muy de, de quiero hacer lo que, no, lo que no encuentro en internet, pero que creo que puedo hacerlo yo. Uh -huh. Es como que las variaciones ya fueron, fueron eh, no sé, pues transformándose como las metas o los objetivos del por qué uno hace música un de videojuegos o lo que sea, pero, pero sí, así empezó, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, lo que sí notamos es que eh, a medida que la escena crecía, obviamente se iban haciendo más conocidos, pero un, un punto de quiebre fue justamente la pandemia, que afectó en, en diversos aspectos, tanto global como local. Eh, sobre todo el año que partí, que se ve afectada en su momento. Eh, y obviamente eso causó de que muchos artistas se vieron imposibilitados de realizar presentaciones en vivo y seguir mostrando sus trabajos porque se perdían parte de la escena. Eh, pero considerando lo anterior, tanto fanáticos como artistas se tornaron hacia los festivales online dado que ya no era tan difícil hacer streaming al respecto, era más cosas de organizarse y ponerle voluntad. Sobre todo voluntad y esfuerzo. Eh, <risa> para mantener la escena viva eh, entre los festivales que fueron surgiendo en esta última época se encuentra el VGM Together que lo mencionamos el Bonus Stage Bomb, el Ongaku Overdrive que Tenecan estuvo presente en, en el último <risa> eh, no. e inclusive eh, eventos masivos importantes como MaxFest ya de por sí realizaban streaming de, de sus últimos eventos pero yo creo que debido a la pandemia va a centrar mucho más sus esfuerzos en mantener una modalidad tanto presencial como online para justamente el festival y tanto el año de Party como eh, otro evento que se estaba realizando mucho en ese momento, que fue la 11 Super Portable. Eh, oh. Fueron los que no sucumbieron ante la pandemia, por lo tanto tuvieron que adaptarse. El año pasado fue un poquito más. Eh, no, no precario, pero sí un poquito más eh, experimental en ese sentido. Eh, por lo menos con el año yo partí porque no tenían la, la, la intención de hacerlo online, tuvieron que hacerlo solamente para no perder el, el ciclo pero este año fue un poquito más preparado, que ya sabían que la pandemia no se iba a acabar y por lo mismo, no solamente creció la escena <risa> en, en, en la cantidad de artistas, sino que en los días ahí Pokeru si nos puede contar un poquito más respecto de esto último ¿En, en, ¿En qué sentido de lo último? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eh, porque vamos a hablar del año de parte en general, pero ¿cómo ¿Ara? fue este proceso de pasar de formato presencial a un formato online? Uf, yo creo que en verdad fue muy de supervivencia, siendo muy sincero. No podemos hacer eh, conciertos eh, presenciales veamos cómo se está haciendo el cuento en los medios tradicionales, llámese música tradicional comercial, whatever cachai, íbamos viendo en verdad la, la idea ahí la, tri, la atribuyo en verdad, porque en Ñuño Party igual la organizamos más personas eh, pero la idea de hacerlo online y de como, oye, en verdad esta es pues, igual se puede hacer es factible en verdad fue mía viendo como, como no sé a principios de la pandemia veía, no sé, veas como conciertos hechos por la Iberoamericana Radio Chile o por Entel o por otras cosas un poquito ella más comerciales y es como, ya, suena brígido, no sé y después veis que, sin por supuesto menos especial veis que son todos los, los, los artistas que van desde la casa con pregrabados otros formatos que sí son en vivo pero yo, ahí ya requiere como una infraestructura de streaming o qué sé yo, ya harto masco todo y qué sé yo eso me llamó la atención de que de que, no sé, por artistas bien consagrados, eh, se posicionan a hacer como estas cosas ya más pregrabadas. como, bueno, se puede, se puede, no, no. Tampoco digo. Como volver al no, origen. Va. Claro. Legitimar claro, claro. como un envío lo que ya estaban haciendo, lo claro, que partieron. Claro. Sí, y siendo, siendo muy honesto, y aquí yo hablo muy en la personal, eh, para un introvertido como yo, eh, en verdad es como, bueno, pandemia es como ya bacán, no tengo que hacer tanto concierto porque sí. la, la gente me da ansiedad. No, mentiras, pero en verdad es como... Siento que, que si bien la pandemia ha sido súper brígida para, para, por ejemplo, si tienes una banda o un proyecto musical que, que basa sus ganancias o que basa su popularidad en ir dándose a conocer en distintos espacios eh, presenciales, sí es brígido, pero cuando, por ejemplo, nosotros que tenemos la ventaja de que estamos siempre relacionados a una estética y a un estilo de música... Que es súper transversal en cuanto a lo que es como la gente que escucha música de juego. Tú sabes que no son viejos necesariamente, es gente que, que, que no sé, va de, de, de la media entre adolescentes, ya hay adultos, gente que se maneja en internet, gente que, que sabe lo que es Spotify, por ejemplo, o cualquier cosa, Banca, no sé, o YouTube. Eh, la pandemia es. Eh, o, o, o, es, es bien complicado para como te digo, el darse a conocer tradicionalmente como en vivo y qué sé yo pero encuentro que la pandemia para lo que es el darse a conocer online es una oportunidad única, la verdad y, y, y una oportunidad que, que antes sin pandemia no existía que es como el cuento de acostumbrar a la gente acostumbrar al, al, al audio escucha, lo que sea a, a, a de que, oye, sabéis qué? no se puede ir a un añoño party no se puede ir sí. al concierto de tu artista favorito, velo en tu casa paga en tu casa para, para verlo, porque en verdad también es de lo que come, ¿cachai? el verlo en YouTube no significa, o en verlo en una pantalla no significa que es como, uy, qué fácil se hizo entonces, sí. también es, fue un poco instaurar esa cultura casi un poco la fuerza, porque en verdad todo ha sido muy a la fuerza con la pandemia eh, pero ahora la gente igual tiene súper normalizada y que no sé, pues una banda con, bien consagrada es como bueno, te hago un concierto en sí. vivo y aunque no tengáis que ir al teatro Copolicán o lo que sea, igual tenés que pagarte una entrada de 3 lucas, 5 lucas lo que valga, lo que sea eh, pero desde tu casa porque bueno, así se tienen que mover los artistas entonces eh, eso hace de que no solamente se, se limite a las personas físicas que puedan ir al lugar físico ahí, sino que cualquier persona de todo el mundo puede apañarte. Entonces, te abre, no hay, no hay límites, no hay fronteras en ese sentido. Entonces, por pues lo mismo, es una, fue una super, nosotros aprovechamos de que fue una súper buena oportunidad para que Ñoño Party eh, se internacionaliza, internacionalizase, qué palabra más larga, eh, y era algo que quizás no iba a costar más que la cresta hacerlo sin pandemia. No, así como dándole presencial metiendo claro. la bulla y todo el cuento pero online es otra cosa porque te pueden ver gringos, te pueden ver gente de, de otros países de Sudamérica de, de, de todas partes, da lo mismo y sobre todo si sí enfocamos nuestro esfuerzo en hacerlo gratuito y abierto, por ejemplo mm. entonces encuentro que la pandemia si bien ha remecido harto el, el cuento para los artistas, creo que también es una es no iba a decir fue, pero en verdad sigue siendo una buena oportunidad para, para como borrar un poco el oye, mi público está limitado a Chile o mi público está limitado a tal territorio ¿sí? ¿Lo entonces creo que igual eso es súper importante y en eso nos no agarramos para, para la año entonces fue difícil pero para ambos sentidos bueno y malo, mm. la verdad claro, en ese sentido eh, las crisis generan oportunidades, claro, claro mm. Claro. Oye, Yo creo que antes de hablar de la, de la ñoño party, de cómo surgió y cómo fue creciendo eh, voy a dejar la entrevista del plasma para que la, la veamos y la escuchemos uh -huh. eh, porque igual sirve como material previo para poder eh, seguir con la conversa y digamos que este paréntesis ya. del, del de que hicimos con la New Party fue meramente para el contexto de que estamos hablando de un poquito de la historia. Claro. Así mm. que ahí te agradezco, quiero que me hayas dado ese pequeño paréntesis. Ya, bueno, vamos a dejar la entrevista. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a esta entrevista que estamos realizando como especial de Dorrebit. Y junto a mí se encuentra Mauricio, o Michi, pero, Micho, pero conocido mundialmente como Plasma, de la banda Tesplasmas. ¿Cómo estás? Buenas cabros, buena gente, aquí estamos. Eh, como día viernes. No puedo hacer el día, puedo ser el día, no da, da, da, da lo mismo, no sí. Como día el día, pero que que estamos en vivo. Como día viernes de julio, estamos en julio. Aquí estamos, Como día viernes, llegando del trabajo, como un buen empleado, man. Pero tranquilo, al menos. Eh, seguro, en casita, así que relajado. Y muchas gracias por, por la invitación también. De nada, no hay de qué. Oye, eh, para la gente que no te conoce, cuéntanos un poco sobre ti y el proyecto que tú llevas con Te Plasmas. Eh, bueno, eh, tengo un proyecto de, de musical de que tocamos, interpretamos eh, música de videojuegos, versión rock o metal, punk, entre esos tres estilos. Eh, empecé yo solo grabando en el año 2008 y formamos una banda con mis amigos en el año 2013. Unos amigos que... Que se juntan a, a tocar un poco y, y, a, y a recordar videojuegos de nuestra época, en realidad. Nosotros tocamos generalmente cosas de NES, SNES y hasta ahí, ¿no? O sea, entre lo que salió entre el 87 y el 96, por ahí. poqueros ¿cómo fueron tus inicios uh. en, en la escena? <ríe> eh, Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando el... El, anteriormente sobre los, los conciertos en vivo ya como grandes, de orquesta y qué sé yo porque de verdad mi, mi, la, mi, mi disciplina principal nunca fue la música, yo soy animador yo soy dibujante, etcétera pero la música siempre fue hobby entonces en realidad la, yo había aprendido así como, no sé, experimentando cositas, así como, oye eh, grabar, grabar así como directo en el en un computador, o qué sea porque, oye, bueno, yo entretenido hacerle un, un cover con la guitarra, tal tema de Pokémon, o lo que sea, pero muy, muy burdamente en ese tiempo, hasta que eh, en Video Games Live, el primer concepto de Video Games Live de 2011, eh, vi al Crispo, al Psycho Crusher, eh, tocar y me pareció la raja, me pareció muy bacán el, el, el formato de, oye, bueno, que, que, que bacán, bueno, pararte con la guitarra, eh, bueno, un backing track con con todas las visuales de juegos antiguos, nuevos, lo que sea, es como, oye, creo que es una propuesta bien interesante que, que, que me gustaría hacer, que me gustaría replicar, pero obviamente a mi pinta, ¿cachai? Y, y ahí le puse nombre y apellido y le puse Pokeros DG Music en ese, en ese tiempo, que después como que lo mutea a, a Pokeros Project en el sentido de que, no sé, pues quería hacer como otras cositas y weas, pero muy de inspiración, muy de inspiración de... De, del Chris, del BGM En general, de, de cómo se vivía La interpretación de músicas De videojuegos, como lo hacía Video Games Live En ese tiempo <coughs> Video Games Live es un concepto que no es mi favorito Realmente, pero sí le tengo mucho cariño Por eh, Masificar el Género o, o como ponerlo sobre la mesa O ponerlo en la palestra ¿cachai? En, en, en comparación a, otra, a otras cosas que ellas hacían Es como, oye, bueno esta web es BGM ¿Cachai? Eh, los compositores de música de juegos son importantes Y es por esto Y nosotros les rendimos tributo, etc Entonces como que de ahí salió mucho el cuento De, de, de motivarme a hacer Mis propios arreglos Y también lo que, lo, mucho lo que he anteriormente Que es como, bueno, quiero escuchar este tema en, en, no sé, rock, metal Está, ya está, bacán, ¿cachai? Me gusta, ya bacán Lo haría distinto, eh, ya lo hago Y lo hago en verdad para pa, pa escuchar Yo mismo en el metro cuando ya la pega O cosas así Solo que ahí iba viendo de que a la gente también le iba gustando, entonces ahí fue como motivación de, de ya pues sigamos, sigamos porque parece que este igual eh, eh, tiene un, un, un potencial, pero sí, más o menos eso. Súper. Oye, buenísimo. Sí, igual nosotros te conocíamos previo a la escena de BGM, eh, no sé si quieres contarnos un poquito de ello o preferir más. Eh, es que, en verdad, antes de, de la escena de ejemplo, bueno, igual lo fui haciendo paralelamente. Eh, mm. Hacía eventos ñoños. Hacía eventos ñoños con algunos amigos. Eh, tengo una comunidad de Pokémon llamada PokéDaisugui hace mucho, mucho tiempo. Hace como, de hecho, vamos a cumplir 12 años este año. Eh, haciendo torneos de Pokémon y cosas. Muy, muy fan de Pokémon. de Poké eh, Entonces, en verdad, como que fui haciendo eso paralelamente con... Con, con eso, y, y al momento de organizar también eventos ñoños, veía que había harta, harta escena de bandas tributo a música de anime, open y Incident, pero nada de videojuegos, nada, nada, nada, ñoño de, del gamer, entre comillas, en, en ese tiempo, estoy hablando de 2011, 2012 y un poquito antes, nada, o sea, no el que hubiese una banda, los, los únicos que estaban haciendo cosas en ese momento, eh, era el Chris Psycho era el Plasmas Incerco eh, ya no estaba haciendo nada porque se habían, se habían retirado. Eh, KBT, y, eh, y bueno, y yo cuando, cuando partí, en verdad. Pero en cuanto a, a shows ya en vivo, como que tú vayas a un evento ñoño y escuches música de videojuegos en sí, no, nada. Pero. Entonces, mm. como ya, esto hay que, hay que corregirlo inmediatamente. <risa> ¿Cómo surgió tu interés en formar eh, este proyecto y enfocarte en realizar arreglos o mixes de, eh, dedicados a la música de videojuegos? Bueno, eh, primero eh, partió por, por mi, amor, mi amor a los videojuegos. Era un niño muy inquieto y en mi casa me querían mantener en, en, en controlado y no podía. Mis papás trabajaban ambos. Así que en un momento llegó un NES a mi casa y ahí empecé, empecé a jugar. Me compraban juegos y los los terminaba en un rato, me, me comía los juegos. Eh, bueno, y lo susto es que entre ese proceso de crecimiento, eh, aprendí a tocar guitarra eh, y formé bandas cuando estaba en octavo básico, en primero medio, qué sé yo. Después, un amigo que es, actualmente se dedica al hip hop eh, me enseñó a usar el Cool 2 para allá, en el año 2000, 2001, 2002, por ahí. Uh -huh. Y, y de repente se me ocurrió grabar así como el, el, el Gourmet Race de Kirby así como por, por por plesear y en ese momento claro, lo, lo subí a Youtube como en el 2007, por ahí y la cosa empezó a tener visitas, bueno en realidad a mí en ese tiempo yo quería subir la cuestión no me decía, no, no, no me preocupaba de, de reproducciones, ni visitas, ni nada y de repente alguien me dijo, y podría ir grabar otro y grabé otro, y después otro, y otro, y otro, y ahí el 2008 salió eh, como el primer eh, trabajo de bajo The Plasma, es el nombre como de la de esta banda virtual yo le puse The Plasma porque quería que se pensara que era una banda no un buen solo, ¿sí? y salió el 2008 el no entiendo ya, con un sonido asquerosamente malo, pero... no, no era mucho trabajo, pero trabajo en esto. y ahí empezó a Plasma, entonces con ese tema que es como el máximo que tengo en el canal de YouTube, eh, empezó toda todo esta este historia. Pokerus. <risa> no entiendo, bro. ¿Cuál fue tu, tu primer tema que uh. generaste? Uh. Es que, es muy, que, puedo decir que son dos, uh -huh. eh, eh, en distintas épocas, en verdad. El primer tema que... o El primer cover de, de alguna cosa de videojuegos que hice... Antes de Pokerus, que lo hice así como por, no sé, como ir probando como las cosas, bueno, me habían comprado la guitarra eh, hace, bueno, un mes, y mami me la puso <tose> que he hecho exactamente la misma guitarra que, con la que toco siempre, eh, hice un medley de Pokémon de 24 minutos. Agilaba, oh, así como okay. me preguntaba, a afinar safinar esta hueá, ya intentémoslo, porque no sé, porque, porque soy muy virgen. Y, y ahí quedó muy guardado de hecho de vez en cuando está, está, está en uno de los designs así muy, muy malas de Pokeros, es asqueroso, yo lo escucho a la wea me da vergüenza, pero, <risa> pero es mi primera wea y le tengo mucho cariño, el Pokémon Rock Medley se llama, y como pokerus eh, yo creo que la primera cosa que le puse como nombre y apellido y que de hecho es el primer primer primer canal de YouTube es un cover del Fairy Fountain de, de The Legend of Zelda eh, que eso mm. fue en 2012 en dos, o sea estoy seguro que, que, que hice ese tema antes, hace como 2011 o algo así pero en 2012 yo subí ese video y y, y estrené el canal, es como ya subámoslo aquí, Sí, verdad. sin saber para mí que, que iba a ser como oh, la, un punto de partida de la carrera porque en verdad es muy muy similar a lo del plasma, es como bueno, subir por subir para que la gente lo escuche o no sé, si hay alguien que le da como la visita o lo que sea pero sí fue un, un Fairy Fountain del Zelda eh... Que ahora escucho... Sí, está asquerosamente mezclado y todo, pero, pero... es el primero. Algún día ojalá hacerlo de nuevo. Buena. el aniversario. Buena, ah. <risa> buena. Bueno. Ya, sigamos entonces. ¿Hubieron bandas en particular que te inspiraron para poder iniciar este proceso o eh, a la vez que fueras mejorando o adquiriendo eh, nuevas habilidades en pos de seguir creando música? Claro, en ese tiempo yo conocí las primeras bandas que escuché con, con eh, subí esos primeros temas a MySpace. Usábamos uh -huh. Myspace y la escena, a lo menos los que yo, los que yo conocía, ubicaba, eh, en, en Chile había una buena banda, que era Insert Con. Eh, los chiquillos los fui a fui a ver varias veces, nos hicimos amigos, en algún momento audicioné para la banda. ¿ya? Eh, no quedé, claramente. <ríe> eh, eh, eran, eran ellos como banda, después salía una banda que se llamaba Mega Hombres Que eran unos chiquillos de Niña del Mar Y, y yo solo No, en es, no, no, no tengo ningún eh, conocimiento de si hubiese habido algo más en ese tiempo En 2007, entre el 2007 y el 2009, por ahí ¿no? El asunto es que lo que me llevó a mí a, como a empezar a mejorar a Empecé a escuchar algunas bandas como Arcanon, eh, Power Glow Pero el Power Glow VGM, ¿no? El, Power que es como si Wave o ese tipo de estilo. Ya. Yeah. Escuchaba esas bandas, eh, ahí tuve contacto con, con un rapero gringo que se llama Dwayne Suwala. Él cantaba en un proyecto que se llama The Adventures of Dwayne and Brando, que hacían el hip hop de Mega Man 2, que es como el más conocido. Eh, el, el hip hop de, de, de, de Battle Toads de, de Castlevania, etcétera. Entonces con él surgió una colaboración Una colaboración con un tema de Contra que yo había grabado Que era, era como la, el tema de la base y... Jungle. Y ahí empezó como a masificarse un poco ese asunto Gracias, gracias a él, en realidad Y empecé a conocer gente que hacía lo mismo Pero no en el país, sino el fuera, sí, En Estados Unidos, Inglaterra... Bueno, ahí descubrí que había tomado una escena en Estados Unidos Con, con el asunto del, del MAGFEST Que es, de, bueno, es como Rock in Rio, pero de bandas de videojuegos que también estaba el Nerdopalooza y ahí como que la cosa empezó a, ma a masificarse y de repente acá conocí a al Patricio, a Pokerus. Y, y él venía a tocar de tocar una banda que era como de covers de animes y de, de openings y esas cosas y saltó a, a los videojuegos y ahí empezó como... empecé a cachar que, que había underground acá en Chile con gente que estaba haciendo lo mismo bueno y después se formó una amistad y ahí salieron todos los cabros que, que conocen ahora que hacen las cosas de manera como corresponde que hay, hay más profesionales como ya Cludópatas, eh, Christian Red, de todos esos chiquillos Qué lindo escuchar el programa Eh... Sí. Pokerus ¿Qué bandas te influenciaron a ti tanto eh, para generar tu estilo como de la escena de BGM, si es que te inspiró alguna? Una uh, eh, Bueno, aparte del Chris netamente porque en, en él como que con él se me ocurrió la idea de oye profesionalizar esto y ponerle nombre y apellido y creo que puedo hacerlo, bandas que no son de BGM, puta, en verdad como de todo un poco, yo, yo en ese momento estaba muy en la volada progresiva bueno, en verdad nunca, no he estado en eso ¿verdad? pero sí, mucho dream, mucho dream theater, mucho, mucho guitarrista así eh, virtuoso, siendo que yo no lo soy en verdad, pero me, me, lo encuentro muy entretenido eh y bandas de ese estilo en ese tiempo eh, sí, en, en verdad era muy como centrado en el rock como que después fui como yéndome como a, otro, a otros parajes como el low-fi, como el acústico a veces como algunos arreglos orquestales o, o, o muy jazz fusion o lo que sea pero en, en el principio yo creo que todo lo rock que escuchaba, todo lo metal que escuchaba era una influencia súper grande y de ahí yendo, empezando como ya a escuchar bandas de afuera de, de BGM Pucha, tenéis los, no sé muy muy influenciados en, en, en lo que hacía, no sé, Kirby's Dream Band o bandas bien viejas como Descendants of Eldrick que es una banda que hace como pura música de RPGs de, de, de videojuegos eh... Y de todo un poco, y por supuesto, eh, yo creo que la más importante, o el, el, el, el cuento como, como influencia principal, era, era yo creo que para el Plasma también, o para varios de los que partimos, y con los que comentábamos harto en ese tiempo, cuando nos fuimos conociendo todos, era totalmente lo que hacía Metroid Metal. Metroid Metal era como, bueno, cómo llevar un concepto de un juego a, al Metal, pero bien hecho, así bien, bien, bien, no solamente como el cover y Chao sino que, o el cover calcado, sino como cómo rearreglo esto para darte otro filo otro, otro contexto musical y hacerlo un, una, un, un producto completamente nuevo sin necesariamente ser como el calco de, de, de la weá. Entonces, Metal fue una inspiración muy, muy, muy muy fuerte en ese tiempo, la verdad. Súper. Qué bueno saber un poquito de, de tu referencia. Oye, hab hablando de la escena local, eh, ¿cuándo empezaste... Eh, a realizar presentaciones en vivo y justamente eh, dentro de la escena latinoamericana o local eh, conociste durante el periodo que también hiciera lo mismo con presentación en vivo Claro, mira, yo, eh, yo eh, en un momento llegué a conocer al, a los locos de Mega Driver que en realidad era un personaje ya, que hacía que también hacía cover de videojuegos metal entonces, estaba en ese proceso de, de querer, quizás, parar un poco para estudiar, quizás, en algún momento. Uh -huh. Yo, cuando salí del colegio, pensé estudiar ingeniería de sonido. Estaba en eso y recibí, el, conocí a KBT, a Alejandro Vera, creo que eso yo. Sí. Si sí, escucha esto, dale, por favor, perdóname. Eh. A KBT y al Paco. A Patricio Tilleman, eh, Tillman, Tillman, poquero. Entonces, poqueros, no me voy a referir como poqueros, ¿no? Uh -huh. Poqueros. Eh, me escribió para saber si, el eh, loco estaba organizando algo entonces estaba organizando The Game Festival que era un asunto de videojuegos, iban a haber eh, cosas de arcades, eh, eh, cosplay, eh, concursos y el loco me invitó a tocar entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? yo en este momento soy una persona sola que hace estas cosas eh, le dije, mira, ¿sabes que yo como espectador no me interesa ver a un jugador tocando solo, sinceramente? Bueno, después, claro, me pegué la cachada que el loco hacía eso, y fue como que <ríe> un obviamente Bueno, después, de... bueno, si no era con intención, y obviamente me dijo, no no, preocupis, no, no estaba ya tan enterado. Pero, que me, eh, yo iba a hacer una banda, y sí iba a ir a tocar. Entonces, ahí empecé a reclutar. Uh -huh. yo, eh, bueno, para salir, o sea, como para hacer la cosa corta, eh, llamé a mis, a mis mejores amigos, a lo, lo, lo, bueno, nunca habíamos tenido una banda juntos, pero todos tocamos en diferentes cosas Bueno, el rock fue lo que nos, nos unió a todos, ahí hicimos la banda, empezamos a ensayar Salió una tocata antes de Game Festival acá en es una tocata pro animal que era a, eh, se juntaba a fondo a favor de, un, de una casa de acogida de, de animales de la calle eh, nos probamos ahí. Habían había, también los ñoños que estáis se, se, vacilando, y ahí fue, fue como, ya, esto sí funciona, vamos. Y ahí fuimos. Fuimos a la Game Festival, eso fue en 2013. Tocamos, eh, tocó el pato también se presentó, creo que fue su primera vez, y, y todo súper bien. O sea, para nosotros fue súper bien, el sexto sobre esta, porque hubo dificultad en el evento. Mm. Ya, pero yo, yo como espectador, pasó piola, lo pasé increíble. Fue, fue súper bueno después eso se mejoró y salió el el DGS arena video game sound arena y tuvo ya más patrocinio más cobertura y de ahí bueno el, el como el, el grupito bgm se fue agrandando más gente empezó a hacer lo mismo algunos con banda otros con otros solos y bueno y así eh, partió el asunto de, de tocar en vivo y tener una banda bueno ahora los chiquillos igual se lo han tomado más, más, más profesional y, y le han puesto más color y tratar de llegar al nivel a un nivel com competitivo entre comillas porque no hay una competición, sí. pero ojalá que con, con ese tipo de, de productos puedes llegar por fuera, pues, sobre todo en el mercado norteamericano. Porque ahí hay eventos, hay como cuatro eventos al año, Pax West, Pax S East, eh, MacFest y qué sé yo. hay que darle el, el, el crédito al, al pato y.. Y a su equipo, con su gente, que ellos fueron los que más se la han jugado por el, por el asunto de la organización. Nosotros acá somos, somos flojos, ¿no? si no nos invitan, no tocamos. Sí, sí. Esa no, sí, porque nos juntamos, somos amigos, caché, con los chiquillos de la banda. Somos amigos, como hace muchos años. Es eh, eh, <risa> <no. risa> la historia del vecino bueno. No hay mejor, no hay mejor. Grande. Mira... Eh... ¿Cómo fue participar en el primer evento que se tenga registro en Chile? Por lo menos Uf. conocido dentro del BGM, que es el The Game Festival. Sí, es, es chistoso porque The Game Festival fue un evento que se hizo en agosto del 2013. Eh, y era un evento ñoño, en verdad. Como que en ese momento había un auge muy grande. En momentos, llámese, en donde no existía. Eh, uh, uh, uh, uh, no sé, si existía. ¿ex ¿Existía FestiGame o no? Es que sí, no me acuerdo. Creo que no. creo no, que todavía no, no. no. Todavía no, todavía en no. En 2014, creo que surgió. Sí, sí. No existía Festi Game. No existía. Con suerte se hacían las WSS, ¿te acuerdas, ahí? Mm. Eh, no, las WSG. Las WSG. SS, WSG. WSG claro. WSG, WSS es otra cosa. Eh, no, había harto evento ñoño de anime. Harto evento otaku, ¿cachai? Y bueno, y había bacán, y se pasaban bacán y todo pero no había nada gamer, nada como dedicado de, a temática gamer. Y nosotros con otros amigos eh, hicimos, eh, se nos ocurrió como, bueno, hagamos una buena temática gamer, ¿cachai? Con consolas, con muy como, replicando el formato del evento ñoño, stands, de comida stands de venta, ilustradores, qué sé yo, pero en vez de, de que todo sea temático otaku, sea temático gamer, entre comillas, ¿cachai? Entonces ahí se, eh, yo... Calzó mucho con que yo estaba ya, ya había lanzado el, el proyecto Pokerus en, en general y, y era súper difícil, súper, súper difícil conseguir escenario. Entonces fue como, ya lo hacemos nosotros, pues. <risa> como siempre. Entonces ahí se me ocurrió el cuento: oye, si tenemos música en vivo de videojuegos, habrán otras personas Ellos y yo sé yo. Yo conocía el trabajo del Plasma, pero a él en, en, personalmente no lo conocía, ¿cachai? Y bueno, bueno, tú cachaste, el plasma el, el, me dijo que sea sí, el toque, pero te hago una, una banda para el cuento, el Chris estaba ahí metal haciendo cosas también desde 2011 más o menos, desde antes, eh, también yo era muy amigo del KBT, que también pa, eh, partió su... Su, su propuesta más como vehemera entre comillas en, en, en ese momento eh, del lado del KBT más por el chip tune y todo el cuento ahí conocimos al mano al ISIX eh, también to eh, tocó ahí al, al blogman que también eh, estuvo ahí que el blogman ahora es este, la lista del, del de la banda El plasma y, y en verdad como que juntamos o sea el objetivo era tener bandas o presentaciones musicales en The Game Festival para completar la barrilla, en verdad. Pero sin nosotros saber o sin nosotros tomarle el peso de que esa iba a ser la primera vez ever que iban a ver eh, que iba a haber un escenario dedicado exclusivamente a música BGM en vivo. ¿Cachai? El evento fue un desastre, <risa> fue, un, fue un desastre. Bueno, <risa> consolas quemándose, cortes de luz por acá, <risa> por allá. Yo nunca me <risa> olvidar una vez que, que cuando el día sábado veía el Santo por esto fue en un en un centro polideportivo, en Pedro Aguirre Cerda, y no sé, pues de un stand empezó a salir humo, que era un stand de consolas con PlayStation 3 en ese tiempo. ¿Por qué está saliendo humo, cachai? Voy para allá y, y habían un bueno, haciendo un asado en una parrilla, en una, bueno, una locura, una locura en la güey, cachai. Échale. Pero, pero el, el escenario en sí, eh, sí. o sea, eh, no fue tanta gente, todo el cuento, pero la gente que fue tiene la dicha de, bueno, uno yo debuté en ese escenario como así como primera vez que me se voy con una guitarra, muy nervioso después de haber tocado bajo en bandas en bueno, una guitarra, yo nada entonces igual hice mi esfuerzo, todo el cuento eh, el plasma de debutó con su banda, ¿cachai? Eh, son de las, de las pocas presentaciones en vivo que recuerdo, de lizix por ejemplo entonces igual fue bonito, fue un desastre, pero fue bonito, entonces después quedamos tan con la mala pasada de, oye, esto fue bacán pero pudo haber sido mucho mejor que empezamos a planear con los chiquillos, con el plasma, con el Chris como que empezamos a hacer ya las buenas amigas como hagamos algo dedicado, y así si esto no funcionó como gamer, hagamos algo dedicado a la música de videojuego y ahí empezamos a conversar sí. para el vejez y ahí yo creo que va eso más adelante, pero sí, eso, es, eso fue la primera instancia de como festival, comillas, grandes comillas. Sí. Claro. Bueno, después no, historia... No, no, es una vez, es una en verdad. Claro. Es una beta. Bueno, y, y pasamos claro. al, al, al release completo, el BGC Arena. El VGC Arena. Esto fue en 2013, de Game Festival, y nosotros al tiro planeamos el VGC Arena. No sabíamos cómo ponerle, entonces le pusimos Video Game Sounds Arena, así como intentando replicar nombres de, o no sé, pues conceptos de, de conceptos japoneses, de tanto de videojuegos como de anime también. Eh, y esto se realizó en, 2000, en mayo, el 17 de mayo de 2014. Yo soy pésimo con las fechas, pero de eso me acuerdo siempre. Eh, esto fue en el Teatro Novedades. Ni siquiera sé si el Teatro Novedades existe todavía, la verdad. Existe todavía, pero sumamente cerrado. Sí, sí. El, se hizo en el Teatro Novedades. Y básicamente intentamos replicar lo mismo que hicimos al peo en The Game Festival, pero bien hecho y dedicado solamente a eso hicimos una, fueron bandas desde como las 2 hasta como las 9 de la noche igual fue fue bien bien intenso eh, ahí estuvo el Plugman que partió, después estuvo el, el, el bueno no me acuerdo del orden en verdad, pero estuvo el Plugman, tuvo KBT Psycho Crusher, estuve yo, estuvo Seidio, que era mi ex banda de música de anime y videojuegos, que hicieron un show de videojuegos ahí de, y de ahí y, y tuvieron su último show ahí, después se separaron eh, ah. Y estuvo el, el plasma. Entonces estuvo el ISIS y estuvo el plasma. Entonces fue bueno. Ahí estuvo el, el patito bajo Ahí también, como que fue de esa instancia que es como ya la piedra de, de inicio. De oye, creo que hay una escena porque igual fue bastante gente. Yo recuerdo una, unas 200, 300 personas. Era más, de, era más que cero. Entonces ya era bacán para nosotros. ¿cachai? Entonces fue. Fue, fue bien entretenido y, si bien eh, podría haberse hecho mucho más profesionalizado, y muchas de las bandas también estamos súper en pañales en ese, en ese evento, eh, fue la, la, la piedra de tope para decir: Oye, ¿sabéis que eh, creo que la música de juegos sí es algo a lo que se, la gente le está dando peso? Aparte, que también eso calzó más o menos con, la, con el. Nada que ver, pero sí tiene que ver con el lanzamiento de Undertale fue más o menos como por esos sí. años 2014-2015. Sí, y el lanzamiento 2015. de Undertale yo para mí yo siempre digo que para mí para mí Undertale es el antes y el después, el cómo el fandom gamer en general aprecia la música de videojuegos separado, como producto separado de una de, de el juego en el que vienen, ¿verdad? Acá está ahí entonces, y ya me sé como de fans más actuales, entonces también eh, fue muy de la mano el timing de hacer eso con eh, oye, la gente está empezando a escuchar Megalovania ¿de dónde? Ah, sí, sí, es de pero no sé, caché como apreciándolo como producto aparte entonces también fue un, un buen, como una buena plataforma para, para dar a conocer esto como género, como, mm. como un género más de la música, no solamente como un par de bandas, cover, tributo que es como siempre súper mal llamada o, o siempre como que se le denota a la banda tributo entre comillas es mucho más que esto ¿sí? porque hay arreglos de por medio hay reorquestaciones etcétera etcétera entonces ahí se, se profesionalizó no se hizo más el vejez de pena pero pero ahí después también fue como ese como beta para ir probando ya qué es lo que se puede hacer más adelante parecido a eso claro y digamos que de ahí no, no existen muchos registros o muchos eventos relacionados creo que ninguno hasta lo que fue sí. la ñoño party se hizo una, una suerte, una, un, algo muy parecido al BGS en Valparaíso, que se llama el Soundtest. Sí, el Soundtest, sí. sí el, el, el Soundtest, en donde to, tocamos como, casi como todas las bandas similares, en verdad, como el Chris, el Psycho Crusher eh. toqué yo, tocó el Plasma, tocó KBT. En ese tiempo, igual del BGS Arena, salieron varias bandas, que seguramente yo igualmente enteré que fueron como público al BGS, sin ser banda, y dijeron, mm. oh, qué bacán. Eh, podríamos hacer algo, entonces salieron proyectos que igual ya no existen ahora como New Challenger que también estuvo, fue una banda que nació así como en el Insert Point Bar y esas cosas eh, que también tocó ahí que de hecho fue su última presentación primera y última creo, así como en vivo que no fuese en el bar y, y cosas no salió tan bien realmente, pero también fue eh, creo que, que vale la pena destacar, porque vale un poquito parte de la historia porque, sí. porque fue en Valparaíso no fue en Santiago, entonces sí. Soundtest y VGC Arena, sin pensarlo, se convirtieron como en una beta, así como un pre alfa de, de lo que sería ahora ya más adelante y actualmente Niño Party, por ejemplo. O conceptos como Niño Party, y ah. eso y ahí ya tú... ahí se habla ¿Cómo te ha impactado a ti en el proyecto el hecho de estar en pandemia y cómo se han podido eh, solventar ustedes en el grupo para poder seguir tocando? Mira, en, en, eh, eh, hablando de repente de plasma, nosotros la, mira, la pandemia no, no ha afectado tanto como banda porque nosotros, más que banda, somos amigos. ¿cachai? Entonces yo al Danilo lo veo toda la semana. ¿cachai? Eh, al César también. El César trabaja, tiene una combi y, y tiene su emprendimiento de pizza. Se llama Mortal Kombi. Así que si alguien vive en la quinta región, Mortal Kombi con K lo en instagram eh, espectacular en las pizzas uh -huh. lo veo siempre a los locos entonces como, eh, como como conjunto no nos ha afectado tanto ¿cachai? ahora si uno lo ve por el asunto de los como los ingresos por así decirlo eh, que no son tanto tampoco porque no solo somos bien al lote ¿cachai? no trabajamos mucho en pos de, de, de verlo como un trabajo uh -huh. ahora quizás ya los chiquillos por ejemplo los, los justis que, que tocaban mucho en la calle ¿cachai? ahí ese el, el impacto es mayor pero gracias a, quizás, a las instancias que se han dado online ahí se ha podido eh, solventar un poco más pero, como te decía, para nosotros eh, eh, nosotros igual ensayamos, ensayamos porque siempre lo hemos hecho así ya tocatas o no, nos juntamos igual y, y de hecho lo, los videos que, que han salido para los streamings han salido rapidito porque estamos ahí juntándonos hoy y juntemos a tocar ya nos juntamos, vacilamos un rato, carreteamos y para nosotros eso sí la pandemia no, no ha sido tan tema porque nosotros tenemos, eh, no es eh, principal el, el tener la banda. Cada uno tiene su su, su propio trabajo o, o profesión eh, fuera de la música. Yo soy profesor, el, el Danilo que toca guitarra es contador-editor, el, eh, el César tiene su emprendimiento y es, y es diseñador gráfico. Eh, nuestro bajista actual, Esteban, él, él trabaja en, es como en ingeniero biomédico eh, eh, Entonces, el Juanina es sonidista O sea, no, como que no... la banda no es nuestro nicho así como... Eh, eh, profesional, ¿caché? Pero, de todas formas, eh, la pandemia sí ha sido... Si sí nos ha impactado en otro, en otro ámbito, como por ejemplo en, en las otras bandas que yo toco que si sí generamos ingresos más o menos altos eh, si sí, ha sido completado mm. Estoy tocando una banda que se llama Sigma, que es metal acá de, de la quinta región y queremos crear un disco pero para grabar un disco hay que tener plata y no podemos generar nada porque no hemos tocado Nosotros generamos ingresos alto ingreso tocando Nos va bien, nos van a ver, nos vendemos altos discos pero sacar un disco es caro y... Disco, algo bueno en realidad claro. y, y así que, sí que sí impacto porque ahí o tenemos que hacer una, no sé cómo decirlo para, para que entiendan todo, pero una vaca o una cucha, no sé ¿qué, qué, qué, juntar plata en nosotros mismos uh -huh. auto financiando eso cuando claro, podríamos en este año ya podríamos haber juntado no sé el plata suficiente para un disco nuevo mm. no a poder, porque claro. en realidad para cosas en el streaming uno uno no, no gana, así es para pa mantener el asunto ahí andando. Mm. Oye, pal palabras al cierre. No sé si quieres mandar algún mensaje, quieres dejar algún momento Sí, sí, eh, recuerden... Eh, a ver, primero, gracias a ustedes por, por la invitación, por, por considerarnos, por considerarme. Eh, también un saludo a, los, a todos los chiquillos de la cena en especial a, los, a mis compañeros de banda, Danilo, a, Juanín, a César, a Esteban. Eh, gracias por creer en, en el proyecto y, y para la gente, ojalá que um, recuerden que eh, si les gusta la escena y quieren apoyar eh, Recuerden tratar de asistir a los shows, comprar en, en Bandcamp Los primeros viernes de cada mes, eh, todas las ganancias del disco no pasan por el filtro de Bandcamp Va directamente a los artistas Y sería súper bueno si pueden apoyar a los, que, a los chiquillos que eh, trabajan en esto ¿ya? No, nosotros no, si nosotros trabajamos las cosas No es necesario, a bueno, trabajarlo gratis de hecho Solo De es gratis Así que No hay problema, pero tratar de apoyar a los cabros Que igual se han, se han puesto la camiseta Por, eh, por la escena Y, y por hacerlo exacto. Así que pues Sobre todo si alguien eh, Se acuerda los primeros viernes de cada mes Hay una, unos Dolarcitos, por el amor de Dios ahí a, a los cabros De siempre mm. Oye, Para todos los que ya. compartan. Que yo, si pueden compartir los videos, por eso nos damos por pagado. Ya, general. Oye, eso, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Ya, está Plasmas en Bandcamp, donde pueden bajar los discos completos. Ya, estamos en Spotify también. De Plasmas, junto. De Plasmas, junto. Y está... Hay una selección de discos, no los que su suenan horribles, los que suenan más, más, más bonitos. Eh, estamos en Twitter también, en Facebook, en Instagram y ahí estamos es Genial Oye, Mauricio Plasma, muchas gracias por esta entrevista espero que la gente que nos escuchó o que nos esté viendo a través de nuestro canal de YouTube se dé una vueltita porque esta banda de verdad es una de, la, de los pilares que se podría considerar dentro de la escena porque inspiró a muchas otras bandas Así que eso, saluditos, muchas gracias Un abrazo, que virus sé que ya hablamos un poco de cómo le impactó al año, año aparte y la pandemia. ¿Cómo te impactó a ti como grupo y como proyecto? Eh, yo creo que igual de manera similar, pero, pero sí hubieron como algunos timings aparte de la pandemia y que fue, fue bien complicado. Nos pasaba un poco de que cuando partió la pandemia en marzo, eh, nuestro ex eh, baterista, el gato, el gatito Paint, me manda un saludo si es que está escuchando esto. Eh, él tenía que ir, irse a vivir a, a Punta Arena. Entonces, como no, ¿qué hacemos? Y le voy a cachar eh, Pero igual llegó la pandemia y a la larga el, la distancia que marcó. Claro, no, nos, nos pusimos a buscar eh, baterista nuevo y todo el cuento en ese momento, pero después nos fuimos dando cuenta de que la distancia eh, a la larga después. En donde todos nos empezamos a acostumbrar a hacer cosas a distancia, cosas remotas, grabar incluso, eh, grabar los arreglos nuevos o lo que sea, no era tan tan tema. O sea, el Gato Paint podía estar en Punta Arena o en, o en donde sea, y, y a, a la larga igual era un poco lo mismo porque no podíamos juntarnos a ensayar. Después fue más tema y ha sido tema, por ejemplo, ahora ahora que estamos como intentando como volver un poco a ver que, si se presentan algunas como cositas presenciales o qué sé yo. Entonces tuvimos baterista nuevo. Y eh, en varios de los... Y bueno, en verdad, en todos los proyectos de música nueva que, que empezamos a enfrentar, eh, disco nuevo, dancing mad, por ejemplo, la presentación del año de parte 4 con el año de parte 5, todo eso se hizo en, de manera remota. El, el año pasado se nos fue el, el Mauri, que era nuestro teclaísta, pero en el, se nos fue a Alemania, sí, mm. ¿cachai? Pero después dijimos, oye, en verdad eh, tampoco es como ya, ándate de la banda ni nada, sino que en verdad... Estáis en Alemania o estáis aquí en Recoleta o donde sea, en verdad un poco lo mismo, porque igual estamos trabajando de manera remota, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, Dancing Mad lo hicimos de manera remota con él, ¿cachai? Era más complicado netamente por el, la diferencia horaria, nomás. Pero, bueno, igual tenemos nuevo tecladista y fue todo bacán y todo el cuento, pero pero claro, el como ir viendo las distancias y, y como el... ¿qué tanto la, la pandemia más que afecta a la distancia, que, que tanto afecta el flujo de trabajo de tu banda? ¿cachai? Eh, sentarnos a esperar a que todo volviese a la normalidad no era opción, porque yo me acuerdo perfectamente que en marzo, abril, como que la gente juraba que la pandemia iba a durar así un par de meses y chao, ya de ahí volvemos, sí. y es como, hermano, no, ¿cachai? No. Sure, Jan. <risas> <Sí. risas> hermano, <risas> <risas> no, muévete ahora, acostúmbrate ahora a la weá, ¿cachai? Entonces, eh, no igual como que en marzo fuimos muy como certeros en el sentido de que, oye, esta weá va a durar años, ¿cachai? Entonces, vamos planificando el semestre, vamos planificando el año, ¿cachai? Porque no vamos a poder juntarnos, y, y, y si queremos hacer nuevo material, y si queremos eh, grabar cosas nuevas, que se yo, no vamos a estar esperando a que abran lo, las salas de ensayo, la porque eso no va a pasar luego, entonces es un poco ese cambio de paradigma de... de de, de, de cambiar el flujo de trabajo, en verdad. Mm. Pero cambiándolo y actuando antes, eh, no hubo problema. ¿cachai? Si hubiésemos actuado después y esperado y esperado y esperado y esperado, sí hay muchas cosas como que igual, no sé, para uno como que le apaja, o uno es como que ahí que esto no prendió, o no sé, ¿cachai? Entonces era pensar rápido, era, era adaptarse rápido. Creo mm. que fue, fue crucial. Claro. Tenecan, la misma pregunta, ¿cómo te pegó a ti la pandemia? como artista uh, al principio igual estaba complicado en el sentido como más más anímico eh, era como de ok eh, la gente está en la casa está echada como que no está la gente se empezó a dedicar como a a consumir mucho online pero más películas más series la gente dejó de escuchar Spotify, por ejemplo. Pasó mucho que las la, la reproducción en Spotify bajaron mucho porque Spotify es una plataforma que tú escuchás cuando salía a caminar, por ejemplo, cuando hacía ejercicio. De repente, no cuando estáis en la casa haciendo nada, ¿cachai? Entonces, como que, claro, en ese sentido, como que me afectó. Y era como, bueno, ¿qué puedo hacer? Me demoré en empezar a sacar eh, arreglos de nuevo. Y. También me pasó que no sabía qué, a, qué iba a pasar con el tema en vivo. Yo igual eh, había estado tratando como de, de empezar a tocar más en vivo eh, justo antes de que empezara la pandemia. De hecho, en enero del 2020 había ido a Santiago y había podido tocar con Yastic. los Había como abierto para ellos en, en el corral. corral. Sí, toqué con ellos sí. en el corral. Y teníamos planificado... Acá en Perú, que yo iba a tocar con animatísimo y íbamos a tocar con orquesta. Íbamos, eh, no sé si, oh, se me empezó a cortar de nuevo, pero asumo que sigue funcionando. entonces sí, bueno, ha Había funcionando. empezado eh, a prepararme para ese concierto y resulta que la pandemia se rotó y fue, fue un bajón potente. También pone ese sentido como anímico. Pero bueno, después nos repusimos, tratamos de empezar a, sa a sacar cosas nuevos. Yo siempre he sido alguien que colabora mucho, entonces empecé a buscar... Ok, ¿quién está grabando desde su casa? Bueno, démosle, hagamos algo juntos. Eh, y ahora con la nueva parte también fue un motivador importante porque... Eh, el formato como de, de show que hice yo para la primera fue como... Ok, no quiero hacer como... No, no quiero como tocar... ¿Cómo como, como, como decirlo? Como pregrabar todo, sino que en ese sentido lo que hice fue agarrar los covers que ya tenía, o los temas que ya tenía, y como grabar mi parte encima de nuevo como si fuera una presentación en vivo. Eh, cosa que hasta cierto punto funciona, pero eh, encontré como cosas muy llamativas, como propuestas muy llamativas en la New Party 4, eh, que sirvieron como de, de motivador después para poder... Seguir y crear otra cosa para las 5 y ahí como que ya empezaba a buscar como, como la vuelta más conceptual a lo que quería hacer. Sí, esa es, esa es mi idea básicamente. Lanzar, lanzar EPs de ahora en adelante que sean como conceptos que abarquen pocos temas. 3 4 temas, sacar, ese, sacar esa idea y seguir con otra cosa. Esa es como un poco mi, mi idea de ahora en adelante. Vale. Eh, bueno. Ya con eso cubrimos gran parte de la entrevista con el plasma. De todas formas, algunas preguntas se quedaron afuera y algunas también palabras de cierre que tiene las pueden escuchar en el material que se va a generar anexo al programa de Do Revit. Eh, y ahora para terminar, eh, Pokirus, cuéntanos un poquito de Dañoño Party cómo fue que nació, dado que igual ya dimos varios puntapiés de... O varios eslabones que dieron indicio de, de este emblemático evento. Eh, ¿Y cómo fue el proceso para esta edición? Para esta edición, nos pasaron aquí por ejemplo con la Niño Party 4, que era nuestro primer evento online. Eh, aprendimos mucho, mucho de, de, de eso, tanto como de la gente que vio el festival. Tanto como del, de la retención de público, de a, cuánto, a cuánta gente llegamos o con quién aliarse, todo el cuento. Pero también aprendimos sobre todo eh, a cómo planificarnos todos de mejor manera. Llámese producción del año y Party, edición de video, edición de audio, etcétera Y cada una de las bandas. Entonces, en verdad, sabíamos de que nuestro objetivo este año era ver si en algún momento hacemos algo presencial dentro de lo que se se permite todo a fin de año, eh, pero eh, sí o sí hacer una otra versión virtual porque como que sabíamos que el año 4 no iba a ser la única porque en verdad la pandemia sigue, entonces eh, queríamos hacer algo sí o sí a mitad de, de año porque vacaciones de invierno, etcétera, pero eh, como, como teníamos la chance de, o sea, siempre, siempre pensamos de que ¿Cómo, cómo cambiamos, por ejemplo, la, la parrilla de invitados, si tenemos las mismas bandas de, de año pasado, si bien hacen distintos shows, es bacán y todo el cuento, eh, es súper bueno el, el invitar a más gente y todo el cuento, y eh, una de las cosas, colgándome un poco de los temas anteriores que hablábamos, otra de las cosas que te permite la, la, la pandemia, que te permite la, los conciertos online, es que no hay espacialidad, en el sentido de que en un año de party normal no podéis tener más, tenemos con cueva cinco bandas, ¿cachai? Eh, porque igual hay, hay harta gestión y todo el cuento, ¿cachai? Pero online no hay límites, ¿cachai? O sea, tampoco te digo hagamos un concierto de una semana ni nada, pero no hay límite. Entonces fue como, bueno, hagamos, eh, invitemos a más bandas, hagamos ocho bandas por día, en vez de las doce eh, que hubieron la vez pasada, eh, hagamos dieciséis y los dividimos por por dos, de verdad, o sea, lo dividimos todo por dos días porque en verdad el único límite que nos ponemos en cuanto a lo, a lo que son como los horarios, la cantidad de bandas que son, somos nosotros mismos ¿cachai? porque el internet es mágico todo lo bueno entonces eh, sí o sí teníamos que confirmar a las bandas, si bien este año party fue en julio, todo se empezó a gestar en marzo, en marzo como que fuimos con todos los chiquillos eh, todos los que participaron el año pasado, quieren volver a participar, les gustaría hacer algo, todos dijeron que sí, ¿cachai? Eh, para completar esos eso spots en el, en el setlist, eh, contactamos a otras bandas que pudiesen estar interesadas. Ya teníamos el registro de, oye, somos de Ñoño Party, qué sé yo. Esto hicimos el año pasado, pum, link del de YouTube o no sé. Entonces, para, para una presentación de Ñoño Party, de, cada, de una banda individual lo que sea... Eh, procuramos siempre el, el, el avisar con muchos meses de anticipación, por lo menos tres cuatro meses de anticipación porque si bien es un show, siempre les decimos a todos como, eh, preparen un show de 15 minutos a 20 minutos más o menos qué sé yo eh, si bien cosas un poquito más sencillas, se pueden hacer en un mes o no sé pero cosas más elaboradas igual toma harto tiempo hay, hay mucho, muchos de los chiquillos Estre Ocupa Ñuño Party como plataforma para estrenar temas nuevos. Yo lo hice, el Tenecan lo hizo también, ¿cachai? Varios de los chicos también, los Jasty, no sé. Es una buena pl plataforma que la ve mucha gente, lo que es bacán, es una buena plataforma para hacer temas nuevos. Entonces hay que producir desde antes eso y los videos y cuál va a ser tu propuesta visual, ponte tú ahora. Entonces, eh, cada vez que vean un año de party Piensen de que, bueno, hay seis meses antes de, de preparación ¿sabes? No sabemos cuándo va a ser la siguiente online Probablemente, o sea, sí o sí el próximo año Pero no sabemos en qué fecha Pero, pero sí a, fuimos aprendiendo de que Mientras más tiempo tenemos las bandas Para preparar algo bien cotote y bien entretenido Mucho mejor Porque eh, en verdad hay... Es distinto presentarse en vivo presencial, ¿cachai? Porque tienes que preocuparte de que sea entretenido para la gente que está viendo la weá en, en, en YouTube y, y que al contrario de, de, de que pagó una entrada y, no, y en verdad, puta, pagué por esta weá en, en un concierto presencial, no me voy a ir, ¿cachai? Cualquier persona viéndola en el aparte, si te aburriste o qué sé yo, aprieta a cerrar YouTube y se acabó, ¿cachai? Entonces sí. también es, es muy importante el el como cranearse, el, el ya, cómo retengo también a la gente y todo el cuento, entonces igual trabajamos caleta para que fuese bien, bien movido, bien enérgico, bien variado, que no sea, que, que hubiese rock, después otro estilo, después otro estilo, después algo más, no sé, entonces yo creo que eso eso, eso es más que nada como lo que hemos aprendido caleta de, de este formato online, que la verdad como van las cosas... Eh, dudo mucho que se quede en las 5 yo creo que mm. de más, vamos a hacer el año Party 6 online porque la pandemia no te va a poder no termina, la presencialidad total eh, está igual lejito, todavía mm. claro eh, también es un llamado para que dentro de lo posible sigamos eh, cuidándonos eh, porque la idea es que la próxima año Party lo disfrutemos todos, vacúnense eso, <risa> eso. <risa> eh, oye antes de pasar a las palabras del cierre que en el tintero Sota, ¿a ti cómo te impactó la pandemia? ¿Cómo oh, me impactó la pandemia? Justo me pasó que me cambié de rubro como pasé de la música de videojuegos a la programación y todo eso es como bien trabajar desde la casa así que más que nada creo que ha sido como... En parte, perpetuar como el estilo de vida que estaba llevando antes. <risa> que era como estar en la casa, en serio. Y... No sé. Eh, como que he estado bien tranquila, la verdad. como que no, Siento que haya tenido un gran impacto y creo que es un privilegio que sea así. Decir que nadie de mi familia se haya enfermado, que yo no me haya enfermado. Haber podido vacunarme. Esas cosas. Creo que he tenido mucha suerte. Qué, qué suerte igual haber pasado este rubro antes de cerrar la pandemia, porque no sé qué estaría haciendo. Mm. Sí, súper sí, importante. Bueno, en, en mi caso, puedo hablar de diversas aristas, como Paua, como Radio Paua, como yo, como trabajador. Eh, así que me voy a centrar, más que nada, como radio, lamentablemente... Eh, tomamos la decisión sensata de darle un stand-by hasta que la situación mejore en un 100% porque siento que sería irresponsable llamar a, a disfrutar en, en tiempo de pandemia, aunque sea... Es un elemento súper positivo que haya un elemento eh, que, que te quite un poco de, de la situación que está pasando en este momento. No así eh, hacer la convocatoria y tratar de sobrevivir un proyecto que lo estamos ambicionando bastante cuando eh, decidimos hacer esta etapa 2020, que fue el... El cambio a, uno, a un lugar un espacio más grande, que íbamos a aplicar como un estudio. Entonces, <risa> poqueros también hizo un... Un, pero ya me duele, un todavía dibujo me duele. que estuvo sensacional y lamentablemente nunca lo pudimos estrenar. Sí, oh, mostramos oh, oh. varias gráficas. Y el mural, sí. Así que esperamos en un futuro retomarlo. No siento que sea inmediato. Eh, pero sí, eh, ese fue el, que, el mayor impacto. Como... Paua nos pegó porque no podíamos asistir a eventos, pero las noticias seguían. Y en lo personal, por suerte, eh, laboralmente, eh, me tocó de que podía trabajar remoto. Así que por ese lado, como que gané calidad de vida. De haber aplicado eso. Gracias a eso también me cambié durante el transcurso de la pandemia. Me tuve que mudar. Y... Fue un proceso cototo porque justamente me mudé cuando habían decretado cuarentena nuevamente. Vaya. Sí. Eh, pero... ¿Verdad? Eh, sí, al final fue sumamente tragicómico todo el asunto. Y ahora, por lo menos, eh, si bien estamos en un lugar más acogedor, estoy yo más tranquilo. Y la bueno, Fuani también está más tranquila. Saludos a la Funny. <risa> <risa> la mano sí. oye eh, palabras de ser pokerus eh, yo sé que no, no mencionamos nada al, al respecto pero eh, ¿cómo fue que surgió la, la banda de, de pokerus project? ¿por qué surgió esa, esa necesidad? y si quieres dejar al, al habilitar el espacio para que invites a, a donde te puede encontrar tu material, donde te puede encontrar tu trabajo, eh, lo que estás haciendo en estos momentos. La banda, o sea, muy muy cortito, la, la banda en verdad surgió por Niño Party, como que ya llevaba eh, dos Ñuño Bartis la 1 y la 2, tocando, bueno, en verdad, por muchos años, como por 7 años, eh, toqué el, el formato de Boqueros, o era como yo solo con la guitarra y un backing track, y Sería todo un baking track, así como de, de cocinando, horneando. <risa> eh, y, y claro, es, había salido muy bien el año de party 2. Y, y obviamente, vamos a hacer el año de party 3. Y dije, ¿sabéis qué? Me pasó un poco lo que decía el Plasma. Es como, ¿sabéis qué? Si bien disfruto caleta, lo, los shows, si bien eh, tengo mucha variedad de temas, porque igual he hecho hartos temas, ¿cachai? Eh, los shows nunca van a ser iguales y todo el cuento. Creo que le falta esa como espectacularidad, entre comillas, ¿cachai? Para la gente de Verme, ¿cachai? Eh, que tiene una banda, ¿cachai? Una weá es como, bueno, estar pegándote un solo en la guitarra, qué sé yo, y después suena un solo de teclado, qué sé yo, y bueno, voy a mirar al, al, al parlante que está saliendo un begin track o alguna sí. weá así, ¿cachai? Entonces como el, el, el batero, el bajista. Entonces una banda en vivo no se compara a una pista de apoyo. Entonces... Eh, principalmente esa fue la necesidad de ya sé ¿sí? que llevo 6, 7 años tocando solo eh, ¿qué pasa si, si llevo estos temas a, al formato full banda? ¿cachai? y obviamente salieron muchos temas nuevos y todo el cuento entonces y creo que en verdad fue la mejor decisión si bien hay varias instancias sobre todo ahora en pandemia en donde me ha tocado tocar solo porque es más fácil en el sentido de, de ya te hago un show más rápido solo en una tarde que juntar a la banda, grabar todo el cuento qué sé yo eh, creo que me es muy difícil volver para atrás, me es muy difícil volver a, ya, no hay banda y toco yo solo nomás en conciertos en vivo, presenciales y todo el cuento, es, es peludo, porque en verdad, con la banda, con la interacción de, lo, de los chiquillos y con creatividad y propuestas creativas, ¿cachai? de otras personas, que no, no es uno mismo, es mucho más rico todo, ¿cachai? tiene una variedad de cuatro personas que, que musicalmente piensan distinto, ¿cachai? entonces, puta fue por la necesidad de, de darle ese, ese crecimiento también al, al proyecto, y en cuanto a lo que es como palabras finales eso, en verdad, bueno, uno, agradecerles a ustedes también por, por tenerme acá, agradecer a cada una de las, de las personas que vio el año de party que le disfrutó, que, que apañó con el superchat, que apañó con, la, mm -hmm. con los discos de Bandcamp, que lo compartió, en verdad, como que la vaciló se juntó con la gente, como que se programó de oye, este fin de semana el año de party la voy a ver porque la del año pasado fue bacán o no sé, weón para nosotros de verdad, weón no, nos motiva mucho seguir creciendo ñoño Party es un motor súper fuerte muy muy fuerte sí. para nosotros como, como músicos porque es como cómo voy superando la vara entonces de verdad es muy importante que, que la gente también se motive a acompañarnos en ese, en esas propuestas así que la raja, y muchas gracias también a la gente que, que apañó con eso y, y eso súper eh, chiquillo, Teneca, eh, no sé si tiene algunas palabras de cierre. Eh, nada más que esperar que el año de parte siga creciendo nomás y que se den también otras instancias, eh, como la 11, superportable y que ojalá podamos volver al en vivo pronto, al en vivo presencial. Eso. Uh -huh. Sota, palabras finales. Pónganse, cuídense, cuídense. La idea es volver a vernos. Caracara. sí Por supuesto Bueno chicos Agradecemos eh, a todos los que nos están Viendo y que nos vieron en este capítulo De Do Beat eh, Muchas gracias Pokerus Por acompañarnos en este primer capítulo De nueva temporada de Do eh, Dejo aquí un, un datito De que el proyecto Do surgió justamente Con Pokerus Porque lo habíamos discutido en una sí. global ah, game bueno. jam y que lo íbamos a inaugurar durante la radio, pero como estaba centrado en otro proyecto, eh, ahí donde eh, partió como un piloto y después lo tomamos Max, eh, Metaru y después se integró Tenecan. Y ahora en esta tercera temporada estamos con Tenekan y Sota. Muchas gracias Tenecan. muchas gracias Sota. Espero que hayan disfrutado el, el nuevo formato. Bueno, sí muy bueno. Y... Obviamente, esperamos tenerte nuevamente, Pokerus, cuando surjan nuevos lanzamientos como Pokerus Project y también eh, cuando surjan novedades y exclusivas con Ñoña Party para que podamos compartirlo junto a la gente. Sí, como decía Homero, me llamo usted, entonces voy, don barredores. Don Barredora. <ríe> y con eso damos Vamos. cierre a esta edición. Dejo el espacio, chicos, sus redes Empecemos con el invitado, Pokerus. Eso, Pokerus Project en Todas las plataformas, específicamente En Spotify, YouTube Instagram, ahí pueden Escuchar todo lo que es Nuestros arreglines de videojuegos Y Bandcamp también, por si siguen Bajando las cositas y todo eso Genial, Sota, su red Puede ser Twitter, me buscan Sota Pianola Sota Pianola, con z Tenecan Sí, arroba Tenecan en todos lados Twitter, Instagram, hasta TikTok a veces y YouTube obviamente y Spotify Genial, bueno a mí me pueden encontrar como Snowpato y cualquier cosa te pueden encontrar en Pauacl o Paua.cl dependiendo de la red social Soy Snow, me acompañaron Tenecan, soy hola, y por supuesto el Project, muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Turbit. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este programa. Recuerden compartirlo si les, si les gustó. Y por supuesto suscribirse. Porque aparte de este programa, nosotros estamos hablando de la cuatrifuerza de noticias de videojuegos los lunes a las 8 de la noche en Twitch. Eso chicos. Recuerden eh, suscribirse, darle a la campanita y también seguirnos en Twitch. Mucho gusto y nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau. Adiós.